Bien, bueno, ya estamos. Paso a compartir pantalla, eh, es un, una pequeña guía, ya verán que la, la presentación está en inglés, eh, obviamente que les voy a contar lo que significa, pero me parece que para el camino de ustedes que va hacia la programación, es una herramienta útil siempre saber inglés, así que lo vamos a aprovechar también como, como parte de ese proceso. Y antes, por ahí de meterme de lleno, me gustaría hacer una pequeña introducción de mí mismo, presentarme, eh, contarles brevemente un poco mi, mi historia de vida, que, que está relacionada a, a EC. Eh, bueno, obviamente soy Nacho, eh, mi formación de base es, yo soy físico, eh, estudié física en un, en un instituto que está en Bariloche, se llama Instituto Balceiro, eh, que nada, hay algunas carreras, digamos, es súper especial porque es muy intensivo y demás. Eh, me formé para ser científico, soy científico, pero pensé que mi, mi carrera iba a ser específicamente en la de la ciencia y hoy está abriéndose a otros ámbitos, bueno, hace ya varios años. Eh, un poco, digamos, también me parece interesante contar un poco la país de mi vida. Eh, yo nací en una familia de cinco hermanos, yo soy el cuarto. Eh, ninguno de mis padres terminó secundario y para ellos no fue fácil la vida, digamos que económicamente hubo muchas veces preguntas sobre qué se comía cada día. Eh, nunca faltó nada, pero siempre estuvo cerca, digamos, de alguna forma. Y el propósito de ellos fue que nosotros estudiáramos, porque entendían de que lo que no habían podido lograr en su vida se resolvía con esto. Y bueno, se encontró con, con hijos que tuvieron la, tuvieron, la, tuvieron la suerte ellos de eh, que nosotros nos comprometimos con eso y lo hicimos. Y hoy, bueno, somos cinco profesionales. Eh, digamos, tengo un hermano, el más grande es médico, un hermano abogado, un hermano administrador de la empresa, yo soy físico, y tengo un hermano, el más chico, que es ingeniero nuclear y que también trabaja en EEC programando. Eh, también se le estudió en el yo, digamos Yo, la razón, siempre tuve como facilidad o amistad o cercanía con la matemática. Y, y de chico, al mismo tiempo, tenía muchas ganas de poder hacer algo que mejorara la vida de las personas. Y tengo, le contaba la historia a Jeremí, es una historia que, que para mí es como el hito de que lo viví de muchas formas, pero que ciertamente para mí es como la representación, donde yo estaba en un cumpleaños, eh, donde estaba un tío mío y un hermano, que ambos los quiero mucho, los admiro y los aprecio, son personas de bien, que buscan lo mejor para todos, eh, que en ese momento estaban discutiendo cómo construir una sociedad mejor, querían la misma sociedad, pensaban de la misma forma ese destino, pero sin embargo discutían sobre cuál era el camino. Básicamente, para llevarlo a un ejemplo bien terrenal y sencillo, uno era de izquierda y otro era la derecha. Y entonces yo, escuchándolos, digamos me daba como por qué digamos discuten sobre cómo construir lo mismo y no van a ver qué es lo que se necesita para lograr eso que están buscando. Y entonces, como no me pude decidir por qué tomar una postura u otra, eh, conociendo a las personas de donde venía, me pregunté si no había un camino por el que uno pudiese construir una sociedad donde en algún punto todos estuviéramos de acuerdo y eso me llevó a estudiar física. O sea, la intención de mejorar la sociedad, junto con mi gusto con la matemática, me llevó a estudiar física, porque justamente la física es una es una ciencia que, eh, básicamente, los de izquierda y los de derecha, los rusos y norteamericanos en la Guerra Fría, obtuvieron las mismas conclusiones. Entonces me pregunté si eso no tenía algún sentido, digamos, para mi búsqueda, y me embarqué en eso, que por ahí al principio no, te no parecía tener mucho sentido. Cuando terminé la licenciatura hice una maestría, también en el balseiro, ya sobre sistemas complejos, orientándome al, al mundo de, de, de las ciencias sociales, al mundo de, de nosotros, las personas. Y, y después me fui un año a La Plata, donde empecé a estudiar cosas de psicología, de, de, de ciencias sociales por ahí más, más tradicionales, ciencias políticas, eh, filosofía. Y, y después me, me presenté un doctorado en Barcelona, que fui a hacerlo allá, donde básicamente al principio era una temática que nada que ver, ni se las cuento, porque sí tenía que ver con los humanos, pero no con lo que me terminé dedicando. Y en ese camino sentía como la necesidad de encontrar algo que, que me permitiera terminar de aterrizar esa intención, digamos, estos conocimientos que había adquirido, y ahí me encontré con el problema de la cooperación, que enseguida les voy a contar un poco más en detalle, pero básicamente me volvió loco y es lo que me cambió la vida a partir de ese momento, porque básicamente, de vuelta, voy a entrar más en detalle de enseguida, la, la cooperación es la base de la vida, es lo que hoy hace que estemos acá, es lo que permite que nos estemos comunicando y es lo que permite que estemos vivos, básicamente. Y eh, entonces dije, bueno, si eso es hermoso, pero si la ciencia además ha encontrado cosas que permiten promover la cooperación, o sea, traer al mundo cooperación que no había, y eso crea vida y mejora los procesos, entonces hagámoslo. Y justamente, termino el doctorado, vuelvo a Argentina, en aquel momento como repatriado científico del CONICET. Para los que no son de Argentina, el CONICET es, la, es la, la, digamos, el organismo nacional público que rige digamos, la ciencia de la Argentina. Entonces entré como científico, empecé a dar clases en la universidad, y quise aplicarlo, y me encontré que en el entorno digamos, en el que estaba digamos, era muy difícil hacerlo. Eh, pero yo tenía la vocación de hacerlo. Entonces eso me, no, nos llevó junto a mi esposa Carolina, que no sé si está por ahí, la cofundadora de, del proyecto también, eh, nos llevó a, a fundar con la intención de aplicar esos conocimientos y ver de desarrollar en el ámbito de educación un sistema de aprendizaje distinto que permitiese resolver los problemas que hoy tiene la humanidad en el ámbito de la educación, que enseguida se los cuento. Eh, y así surge Renuncio con ICE, renuncio a la universidad, bueno, jugábamos digamos bueno, la gente pensaba que estábamos un poco locos, probablemente es cierto, eh, pero bueno, no, seguimos nuestra institución, nuestro corazón, y nos embarcamos. Entonces hoy, básicamente, ya llegando al proyecto, ECC eh, básicamente tiene el propósito de potenciar la cooperación humana, o sea, lo que nos moviliza es crear cooperación en el mundo. Eh, hoy está específicamente en el ámbito de la educación, y específicamente estamos atacando lo que se conoce como el problema de la escasez de talento, en este caso digital. Y este es un problema gigante que tiene la humanidad, en donde básicamente están surgiendo eh, a una velocidad acelerada eh, nuevos puestos de trabajo que requieren conocimientos del mundo digital, eh, que tienen la, la característica de ser remotos, de ser globales, de estar mucho mejor remunerados, de tener condiciones laborales, no solo por la remuneración, sino por la calidad de trabajo que se se en esas funciones que son superadoras a las medias que existen en, en el mundo respecto al mundo laboral, y entonces hoy lo que se estima, que de hecho para mí esto está subestimado, posiblemente sean muchos más, pero se estima que en los próximos tres años van a surgir 150 millones de nuevos puestos de trabajo digitales. Y lo interesante no es solo que va a surgir esta cantidad, digamos, sino que hay un problema detrás, que es que más de la mitad de estas personas no van a, digamos, estos puestos de trabajo no van a poder ser cubiertos porque eh, la velocidad con la que la humanidad está formando talento digital es más lenta que la que se está generando trabajo. Y eso va a hacer de que generen un montón de vacantes que no van a poder ser cubiertas si es que no adaptamos el sistema educativo a una forma de aprendizaje que permita escalar estos aprendizajes. Y básicamente ahí es donde entra lo que es nuestra esencia, nuestra alma, que es el poder de la cooperación, donde ahora sí me gustaría hacer un doble clic porque creo que, que este es el, esto es lo más importante de todo el proyecto y creo que el, de todos los conocimientos que, que pueda tener, creo que es el más valioso. Eh, y por ahí no es tan común, digamos, que esté en la sociedad, entonces me, me encantaría poder compartirles. Y básicamente lo que les decía al principio es, la cooperación está presente en toda forma de vida, y esto es justamente es uno de los grandes desafíos que tiene la cooperación, o sea, es el poder porque está en todos lados, y es el desafío porque está tan en todos lados, que muchas veces nos olvidamos de su importancia. Y básicamente si nos pensamos a nosotros mismos, cada uno de nosotros en este momento vive, porque nuestras partes, nuestros órganos, nuestras células, están cooperando. Y nosotros existimos en la sociedad porque estamos haciéndolo en ella Y de hecho, piensen en la computadora o el dispositivo que están usando para comunicarnos en este momento, que es la consecuencia de miles de años, de millones de personas que juntas han acumulado conocimiento de manera concatenada para que este dispositivo funcione de la manera que funciona. Y de hecho, es una consecuencia de la humanidad y no de las personas. Porque no hay ninguna persona en el mundo, ni hoy ni nunca, que sepa exactamente cómo producir una computadora de punta a punta, por ejemplo. De hecho, probablemente no existe una persona en el mundo que sepa cómo producir realmente plástico, por ejemplo, de punta a punta, o sea, en cosas mucho más simples. ¿no? Esa es justamente la consecuencia de la cooperación, de nosotros viviendo en sociedad. Y lo que tiene interesante es que cuando la cooperación disminuye, es decir, eh, en mi cuervo, por ejemplo, disminuye la cooperación, me enfermo. Y cuando desaparece, muero. Y ahí aparece algo interesante porque cuando morimos, eh, los que dejamos de existir somos nosotros, esta conciencia que tenemos ahora que está hablando y conectada con cada uno de ustedes, pero que básicamente, digamos, nuestros órganos muchas veces pueden seguir viviendo, digamos, ese es el origen de los trasplantes, por ejemplo. Y eso dice de que justamente nosotros emergemos de esa cooperación que puede irse ir huyendo, pero no necesariamente las partes desaparecen siempre que exista cooperación. Por eso el trasplante de órganos dura un cierto tiempo, porque mientras está vivo, las partes de ese órgano, para que pueda ser incorporado a otro cuerpo, digamos. Y lo mismo pasa en la sociedad, digamos, si uno recorre la historia de la humanidad, digamos, los grandes avances científicos, las grandes, digamos, evoluciones que hemos tenido como sociedad, eh, como humanidad, ciertamente detrás hay cooperación. Sí, no sé, la, la, la comunicación, la internet, digamos, el auto, cualquier cosa que estoy, se me está ocurriendo de, de manera aleatoria, digamos, que uno piense tiene que ver con la cooperación. Y justamente la cooperación es un regulador del bienestar y algo que ha guiado la evolución humana. Y lo que tenemos hoy son siglos de ciencia que se han preguntado, perfecto, digamos, la cooperación es súper romántica, está en todos lados, nos guía, nos regula, nos, nos hace vivir. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos generarla? Digamos, ¿Cómo podemos encontrar formas de generar nueva cooperación? Y eso es lo que ha encontrado en la ciencia, donde el problema de la cooperación, o sea, el, el eje central, digamos, que aborda la ciencia es cómo evoluciona la cooperación. O sea, cómo de un estadio en donde no tengo cooperación, surge en el tiempo la cooperación, o sea, que evoluciona. Y justamente es un problema complejo de resolver porque cuando uno habla de evolución dentro de la ciencia, lo que está hablando es de selección natural. Y la selección natural, digamos, detrás eh, tiene al egoísmo guardado y tiene a la competencia, digamos, en sus entrañas. Y entonces pareciera de que la selección natural está de la vereda opuesta a la cooperación y que no es compatible, digamos, la selección natural para explicar la cooperación. Entonces justamente lo que ha hecho la ciencia es preguntarse cómo la selección natural puede producir a la cooperación. Y lo que tenemos la suerte es que la ciencia ha encontrado, principalmente hoy, ocho principios, que básicamente son las que regulan la cooperación, y que, digamos, les voy a contar algunos ahora para que no sea tan abstracto, y, y vean que está ligado a, nuestro, a, nuestro día cotidiano, o sea, a nuestra vida cotidiana y a lo que hacemos diariamente, está pasando. Eh, por ejemplo, el, el primer principio de la cooperación, que los he ordenado de manera cronológica, o sea, tiene que ver con cuándo surgió en la ciencia la primera respuesta en relación a este principio, se conoce como el principio, el principio de identidad, donde básicamente lo que dice es, cada uno de nosotros tenemos un montón de elementos que definen nuestra identidad, cada uno tendrá los propios, pero no sé, puede ser la religión, el lugar de nacionalidad, la, la familia en la que nació, el idioma que habla, la religión que tiene, digamos, el equipo de fútbol que le gusta, digamos, hay un montón de elementos que configuran nuestra identidad. Depende de cada uno, hay algunos elementos que le importan más que otros. Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy fanáticas del fútbol, por ejemplo, son muy fanáticas de un equipo. Entonces, esa es su identidad. Y, por ejemplo, cuando esa identidad se pone en juego y cuando la cooperación surge, tiene que ver con cuando el elemento de la identidad que me importa a mí y me, me, y me define de alguna forma está en juego. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la final de, más importante de mi equipo de fútbol, es posible que si pierdo, llore con, con algún desconocido y que si gano, lo abrace. Y sin embargo no lo conozco, digamos. Y lo que me conecta es ese elemento de la identidad que fue en juego, simplemente. Y lo que dice esto, llevado a la, a la práctica, es donde vos quieras que la cooperación, resaltar los elementos que tienen identidad común y fortalecelos. Ponelos en juego, ponelos sobre la cancha. Y justamente el elemento que, que hoy tienen ustedes, por ejemplo, que no es un elemento demasiado fuerte actuando hoy en día, pero que está ahí implícito, es todos quieren aprender lo mismo. Entonces hay algo que los conecta ¿no? Pero sin embargo justamente el, el lo que nosotros creemos que, que puede ser parte de la identidad de esta red, de esta comunidad, de todo lo que está pasando y está evoluyendo fuertemente, es esto, es la cooperación, es conectarnos por crear un mejor mundo. Obviamente en el camino individualmente cada uno se desarrolla, cada uno tiene los conocimientos que le corresponden y lo que busca para desarrollarse profesionalmente, pero al fin de cuentas también deja su grano en, en los demás. ¿sí, no? Y justamente Jeremías es un ejemplo grande de eso porque hace un aporte significativo a todos. Vamos a un poquito a, al terreno, digamos. Eh, otro principio de la cooperación, y se los bajo a, a su vida cotidiana, a lo que hoy están viviendo en el sistema, es se conoce como principio de reciprocidad. Este principio lo hizo un científico que se llama Robert Axelrod, es un norteamericano que en los 90 fue el asesor científico de Clinton, y bueno, es, es uno de los científicos más reconocidos del siglo pasado, y en particular es... Fuertemente reconocido por este artículo que se llama eh, The Evolution of Cooperation, donde muestra de que la reciprocidad permite el surgimiento de cooperación. Y básicamente la reciprocidad implica que cuando, digamos, cuando nosotros sabemos, cuando nos encontramos con alguien, que es la primera vez, por ejemplo, y sabemos que a esa persona la vamos a volver a ver en el futuro, en general tenemos una tendencia a ser amables. Y en general después, si esa persona fue amable conmigo, seguimos siendo amables, seguimos ayudándonos y seguimos cooperando. Y eso puede cambiar si el otro no hace quizás ese comportamiento. Y es eso que está atrás, que por ahí ahora les abstracto se lo voy a bajar a tierra. En realidad lo que dice es que cuando sabemos que nos vamos a volver a encontrar, o sea, la probabilidad de que interactuemos en el futuro es alta. Lo mejor que sí. podemos hacer nosotros hoy para nosotros mismos es ayudar al otro. Entonces hay un ejemplo que lo otro a Jeremías Me gusta mucho porque es como simbólico. Imagínense que vienen en un día sumamente complicado. Eh, han tenido muy, muy mal día. Y, y cuando está terminando el día y lo único que esperan es llegar a su casa y que termine eh, van en el auto manejando y se les cruza alguien y cuando van a, a derivar todo el enojo de su día y de la situación en esa persona quizás alguna, otro, hay gente que reacciona hay gente que no, pero imagínense de que van a, a insultarlo digamos de alguna forma y cuando ven la persona antes de decir quién es, ven que es su vecino entonces la pregunta que les hago es lo, ¿Lo puterían con igual probabilidad o creen que es probable que no lo hagan? Y si la respuesta es lo segundo, pues justamente eso está configurado en nuestro ser. Porque tiene que ver con eso, tiene que ver con no voy a crear una relación que me tengo que encontrar en el futuro porque va a ser un problema hoy y mañana. Y al mismo tiempo tengo que tener una relación. Entonces nada, se los dejo. Y eso aplicado en nosotros, digamos, en, en lo que hemos creado, en la, en la tecnología que, que, que se ha desarrollado, es que justamente se vuelven a encontrar con las personas, y a los que le dejan pulso tiene más probabilidad de que vuelvan a aparecer en el futuro, siendo que igual, todas las configuraciones de todos los días son distintas, por más que se repitan personas. Entonces, en el repetir las personas, está aplicado ese principio, y en el hecho de que sean siempre distintos, tiene que ver con otro principio, que es el de la diversidad social. Ese es un poquito más abstracto, más difícil de entender, pero las mismas formulaciones matemáticas que llevan a explicar lo anterior, permiten entenderte que cuando uno tiene muchos grupos distintos con los que trabaja lo mismo, eso nos favorece. Por eso tiene es esa forma, digamos. No es que nos inventamos algo de cualquier lado, sino que es ese principio aplicado. Y hace, bueno, él surgió hace ocho años. Ahí, Mayra, no sé si Mayra o alguien tiene el micrófono, tiene ruido de fondo. ¿eh? Si pueden, mútense el, el micrófono, así no, no nos entra el, el ruido. Tenemos un número bueno, por para... Ah, Bueno, lo que, básicamente lo que, lo que ha creado X son redes de aprendizaje que escalan. Y está basado en ciencia, en esta ciencia que les cuento. Y tiene dos partes, principalmente. ¿sí? Después entro en detalle porque van a ver que algunas se notan más, otras se notan menos, porque parte está hecho, parte la estamos construyendo. Eh, la verdad que es una tarea bastante compleja la que estamos llevando adelante a nivel técnico. Eh, pero en el core digamos, hay una inteligencia artificial que le hemos llamado Human Cooperation, Artificial Intelligence, que básicamente lo que hace es aplicar los principios de la cooperación en base a las preferencias de ustedes para que cada uno de cada día se encuentren con quienes para trabajar qué cosa sí y el proceso de esta tecnología es ir mejorando ese proceso para medir mejor entonces por ejemplo cuando ustedes dicen che me gustaría que los mentores puedan recibir pulso o que los pulsos tengan tal forma tiene que ver con cómo medir la cooperación y cómo esa información después la traducimos en datos útiles que permitan generar mejores experiencias para que justamente no, le, no desaparezcan las mesas que están apagadas, desaparezcan las mesas que no son positivas, que todavía existen, porque justamente tiene desperfectos la tecnología. Eh, y por otro lado, digamos, hay una gamificación social que tiene que ver con justamente eh, los pulsos, los roles, eh, y lo que va ocurriendo en base a eso para justamente promover la cooperación. Eso es, Entonces ese es el eje central. Y me gustaría hacer una pequeña introducción. Acá fíjense, digamos, algo importante, voy a hacer una aclaración antes de empezar, es... Todas las marcas que ven acá, nosotros las queremos mucho y las valoramos eh, fuertemente. O sea, esto no tiene la intención de mostrarnos como mejor de una competencia. No es la intención, sí mostrar el diferencial que tenemos. Qué es lo que ha producido, o sea, qué hemos logrado en base a esta aplicación y este de una tecnología que hoy es única en el mundo y que ustedes están teniendo la, la posibilidad de ser los pioneros, básicamente, de esa tecnología. Eh, pero básicamente hay un problema dentro de, de la educación, que es la razón detrás que no permite, básicamente, que podamos cubrir los puestos de trabajo a la velocidad que surgen. Y tiene que ver con que dentro de todo el sistema educativo, cualquier institución educativa, las que están acá y cualquier otra que puedan imaginar, salvo alguna excepción que podemos analizar por separado, pero el grueso digamos de, la, de las instituciones educativas pueden separarse en dos tipos de educación. Por un lado están eh, la, los MOOCs, que son estos que están a la izquierda arriba, en donde básicamente eh, lo que tienen es que mañana pueden ir un millón de personas a aprender y no va a pasar nada, va, va a haber lugar para todos, pero el problema que tienen es que es muy autodidacta y está muy poco centrado en la práctica, porque la, ser, al ser autodidacta es muy fácil dejarlo, entonces es más fácil poner videos y teorías que poner a las personas a hacer ejercicios, eh, y lo que tienen es que justamente muy pocas personas terminan estos cursos. Y de hecho, las personas que terminan estos cursos en general son personas ya formadas que tienen el hábito del estudio. Entonces, lo que termina pasando es que no resuelve el problema porque si no, si no permite a una proporción baja de la población mejorar sus conocimientos, pero no permite a las personas que no tienen esos conocimientos incorporarlos. Obviamente, siempre hay excepciones, y seguro que acá hay alguien que aprendió un curso ahí, lo terminó y hasta consiguió trabajo por eso. No dudo que eso existe, pero lo que estoy hablando es una cuestión estadística en donde aproximadamente el 96% de los cursos que empiezan... O sea, el 96% de las personas que empiezan un curso en esta plataforma, no lo terminan. Por el otro lado, está la educación más tradicional, centrada en el profesor, en donde, básicamente, ha funcionado desde hace siglos, ha escalado, hay miles de millones de personas, todos hemos pasado por ahí. Eh, y el problema que tienen es que eh, tienen dos problemas, básicamente. Por un lado, el estar centrado en el profesor, que entiendo que puede traer un montón de ventajas, y no las desconozco. Eh, básicamente, o las reconozco de hecho de otra manera, básicamente lo que ocurre es que cuando, el, digamos, hoy la humanidad está evolucionando a, a adquirir nuevos conocimientos que hace unos años no existían a una velocidad muy alta, como nunca pasó en la historia de la humanidad, y lo que pasa es que, dos cosas, es estas, estas, estas plataformas o estas instituciones tienen dificultades para adaptarse a la velocidad de los programas, por un lado, y por otro lado, digamos, aunque se adaptasen, tampoco pueden brindar un, una forma educativa a escala, a la, la escala que la, la humanidad hoy necesita, porque al estar centrado en el profesor y el profesor con un grupo reducido de estudiantes, que reducido puede ser 100 personas, digamos, llevando algo poco, poco personalizado, eh, lo que ocurre es que como pocas personas saben ese conocimiento, menos personas quieren enseñar eso, menos personas pueden formarse. Entonces, lo que ocurre es que, y al, al ser un, un trabajo muy demandado, estas personas están muy bien pagas, lo cual hace que no solo pocas personas lo puedan hacer, sino que quienes lo puedan hacer, tienen que pagar mucho por hacerlo. Entonces, lo que ha logrado es básicamente, es encontrar un sistema personalizado en donde la personalización está entre ustedes mismos, que quieren adquirir los conocimientos, que quieren conectarse a una industria, y lo que busca Beck es conectar a las personas de distintas formas para que puedan resolverse de la mejor manera posible, de la manera más personalizada posible, pero sin centrarse necesariamente en el profesor que sí existe, ¿eh? lo que pasa es que está principalmente creando contenido, buscando hacer programas y ahí enseguida le voy a hacer un doble clic del contenido porque entiendo que que tenemos deficiencias, pero que se vienen cosas bastante interesantes en ese sentido. Eh, entonces básicamente este es el diferencial de ¿eh? es que está pudiendo generar capacitaciones de calidad, efectivas, pero a escala. Y eh, hasta donde sabemos somos la única institución en el mundo que lo está pudiendo hacer. Esto es lo que lleva justamente que, por ejemplo, muchos de ustedes están en Argentina Programa, que es este programa del gobierno argentino para formar programadores, y justamente lo que pasó es, se habrán visto cuando fueron a buscar lugar, ahí nomás se desapareció en todos los lugares y ex seguía teniendo lugar, porque justamente nuestra capacidad es muchísimo más alta que el resto del sistema completo. Y eso es lo que ha llevado a que la mayoría de las personas que tienen el programa están en X. Ahora me gustaría contarles un poquito de la experiencia que obviamente la conocen, pero me gustaría contarles la experiencia que se está viniendo. Porque muchas de las cosas que están acá resuelven los problemas que hoy encuentro. Básicamente, digamos, eh, estamos trabajando a todo vapor. Eh, ahora sí les voy a contar un poco el equipo, porque me parece muy importante que conozcan a las personas que estamos detrás de, de todo esto. Eh, pero básicamente, digamos, en abril, principios, mediados, fines de abril, eh, esto va a empezar a desarrollar, va a empezar a salir, digamos. Eh, de hecho, ya vamos a empezar a hacer pruebas ahora, ya se están haciendo pruebas. En marzo va a empezar a crecer y la idea es que en abril estén todos los cursos. Pero básicamente, la experiencia, digamos, que, que esperamos construir es la siguiente: cada uno de ustedes, digamos, cada día va a tener un desafío que resolver en base al régimen de cursado, los días, los horarios que ustedes han elegido o les haya tocado. Eh, lo que van a hacer es encontrarse con un grupo de personas para resolver ese desafío. Eso hasta ahí es normal. La diferencia central es que hoy entran en una videollamada grande que los recibe un coach y después pasan a los breakouts. Lo que va a cambiar es que ahora cada uno de esos breakouts va a ser una videollamada en sí. O sea, ustedes van a entrar a una videollamada donde solamente van a estar los compañeros que les tocaban, con los que les tocaba trabajar ese día. Van a empezar a trabajar con, con, con el ejercicio. Y cuando no lo puedan resolver, dentro del mismo Zoom va a estar una, lo que se llama Zap. De hecho, ustedes pueden buscar hoy en Zoom que Egg ya está dentro de Zoom. Por ahí no lo están usando todavía porque la, la, estamos migrando a este modelo. Y dentro de ese, de ese widget, digamos, de esa sap que está integrada a Zoom, hay un botón, que es el botón de Help Request, o es el botón de pedido de ayuda, donde básicamente lo que hace es ir a buscar a otra persona en otra vez llamada, o que está disponible, o un, a un Jeremías digamos, que está dentro de la red, o a un mentor o a un, a un facilitador alguien, digamos que está dentro de la red con una buena reputación en la cooperación y lo va a traer a la videollamada para que se los resuelva de manera personalizada hoy algo de eso ocurre pero tenemos muchas limitaciones técnicas en quienes pueden llegar ahí porque justamente como tenemos segmentados videollamadas de mil que adentro están de los breakouts no tenemos control sobre lo que pueda pasar dentro del breakout solamente pasa en la videollamada general por eso necesitamos llegar a la videollamada general un poco la parte de los pulsos, justamente el pulso es la métrica diferenciadora de respecto, respecto a otra tecnología, es el elemento por el que ustedes pueden dar valor y reconocimiento a la ayuda de los otros. Eh, esto va evolucionando eh, rápidamente y esperamos que lo hagan. Justamente, por ejemplo, el darle pulsos a los mentores es un feature que va a salir en marzo, en marzo, escúcheme, en abril, con esto que les estoy contando, ya lo reconocemos. Y para que se imaginen justamente la idea es que van a haber muchos más roles dentro de, de la plataforma. Estos sí, no todos van a estar en abril, se van a ir desenvolviendo en los meses, porque créanme, cada uno de estos desarrollos, digamos, ustedes quieren programar, creo que eso también es interesante. Nosotros somos una empresa de tecnología, desarrollamos tecnología, tenemos un equipo no de ingeniería, de ingeniería no, no gigante, pero hay 35 personas, por ejemplo, de, que son profesionales destacados en sus áreas. Y realmente lo que están viendo es la consecuencia de dos años completos de trabajo y de mucha inversión que se ha hecho para llegar ahí, lo cual me parece interesante porque... También eh, parte del proceso de ustedes es entender las dificultades que suponen, porque muchas veces cuando uno usa la tecnología es como sencilla, parece que está accesible, pero lo cierto es que cuando uno empieza a generar este tipo de tecnología que está centrado en muchos datos, en mucha información, en toma de decisiones complejas, digamos, eh, empieza a ser bastante difícil generar tecnología, y de hecho estamos muy felices hoy por el surgimiento, por ejemplo, de estas inteligencias artificiales que van a empezar a aliviar el trabajo del desarrollador. Eh, pero lo cierto es que, eh, digamos, estamos atrás, somos muy apasionados por lo que hacemos, dejamos el alma. Y eh, entonces, los lo escuchamos muy atentamente y sabemos que hay muchas deficiencias eh, y estamos atrás de ellas. Y justamente lo que quería contarles es la idea, digamos, lo que está detrás es que cuando uno empieza a juntar pulsos, porque los reconoce en las mesas, uno se vuelve facilitador, que es el líder de la mesa, que va a tener una feature nueva, que bueno, se las dejo para que la descubran cuando surja, digamos, que cuál es la diferencia que va a tener en la tecnología quienes accedan a ese rol. Eh, Luego, uno siendo facilitador y recibiendo pulsos, o sea, haciendo bien ese rol, eh, pasa a ser mentor. El mentor va a ser una persona que está a un mismo nivel de contenido, pero que tiene, destaca en su reconocimiento de los demás respecto a la cooperación y va a poder tener la posibilidad de saltar en videollamada, en videollamada, para ayudar. Después va a surgir, hoy le llamamos mentor experto, digamos que no son los que tienen ustedes, pero posiblemente se llama así en el rol. No quiero confundirles, los que tienen ustedes hoy son personas que ya están recibidas de los cursos. Pero que básicamente son personas más avanzadas que, habiendo sido mentores, han sido reconocidos por los pulsos que recibieron las llamadas a las que fueron a atender y a eduar, y eso les permite, digamos, ahora no solo saltar de llamada a llamada más, sino también ir hacia contenidos que están más atrás. Entonces, poder ayudar desde una perspectiva ya más avanzada. Y después va a ocurrir el rol, que hoy entendemos al llamar tutor, pero de vuelta, no se queden con los nombres, porque eso está en debate, está en construcción en este minuto. De hecho, podría ser algo bueno para que todos compartamos y definamos esos nombres, es que es la persona que ya terminó el curso, pero que sigue siendo parte de la comunidad, quiere seguir ayudando a la comunidad y recibe pulsos, digamos, también por esa ayuda. Eh, ese es un poco el esquema. Obviamente que van a haber estímulos y cosas que van a hacer de que esas personas, digamos, porque si alguien se recibió hace 10 años, va a tener pocas estímulos quizás para volver a esas redes. Pero justamente vamos a generar contextos propicios para que se reciban, digamos, Cosas que le sirvan, digamos, a la persona y se motive para hacerlo. De hecho, les cuento, el premio o el castigo a la cooperación es un promotor de la cooperación. O sea, es decir, premiar la cooperación o castigar la falta de cooperación es un promotor de la cooperación. En EC no existe el castigo, pero lo cierto es que sí es parte de un principio y eso ocurre en nuestra vida cotidiana cuando nos ponen una multa. O sea, qué sé yo, si, si a alguno le gusta andar rápido y bueno, van a exceso de velocidad, si ve un cartel que dice radar vigila, no lo hace por ciudadano posiblemente, sino lo hace por el miedo a la multa. Entonces justamente Y el mismo efecto se produciría si en vez de tener una multa por haber excedido la velocidad y que me haya registrado la cámara, si, por ejemplo, no sé, quienes no tienen multa durante el año, no pagan el impuesto automotor, produciría el mismo efecto. Pero sería un premio. Ahora, un poco contarles el, el, el, cómo ha crecido ¿eh? Esta es la curva, digamos, nosotros estamos creciendo exponencialmente. Eh, el año pasado tuvimos más de 100.000 estudiantes que, que pasaron por, por cursos algunos terminándolo, otros avanzando profundamente, otros yendo una sola clase, pero lo cierto es que son más de 100.000 personas que, que han pasado por ECO o que están en ECO. Y, y lo hemos hecho el año pasado, a partir de, de julio, eh, abrimos un país por mes en Latinoamérica, eh, en todos bastante con, con éxito y encontrando tracción. La idea de que es ser una empresa global eh, que pueda ayudar a la humanidad completa. Eh, ciertamente estamos haciendo planes para desembarcar posiblemente en el segundo semestre, o sea, por julio, agosto en Brasil y posiblemente en septiembre, octubre en Estados Unidos eh, y ya ahí consolidarnos o a sea, consolidar Latinoamérica, abrir esos mercados dentro de un año consolidar de esos mercados y ahí sí proyectar una expansión de, de todo el planeta que justamente nos lleva a que nuestro objetivo es que hayan 10 millones de estudiantes eh, en el 2025 para este año esperamos medio millón posiblemente sean más porque está viendo un movimiento alto eh, y lo que buscamos justamente es acelerar la evolución que tenemos mejorar la vida de las personas eh, y entonces aspiramos digamos a, a que ese sueño a esa a eso que nos moviliza que está lejano obviamente que es ambicioso pero que también digamos hay indicios que muestran que es posible eh, que sería llegar a mil millones de personas en 10 años básicamente y ahí entendemos que vamos a haber podido mover un poco la aguja de toda la humanidad eh, un poco el equipo, digamos, eh, sepan que yo no elegí poner una foto grande, digamos, no es, digamos, me hubiese gustado tener una foto del mismo tamaño que todos, pero bueno, eh, ahí está Caro, Caro es con quien fundamos el proyecto, ahí hay otras personas, digamos, clave del proyecto, pero somos, digamos, más de 80 personas ya, y de hecho, eh, juntando profes, coach y todo el equipo, somos más de 150, eh, pero lo cierto es que hay personas muy experimentadas, eh, que han hecho experiencias muy grandes, no sé, por nombrarles una que tengo ahí cerca, es a Luis Robio. Luis Robio es una persona súper senior, de, digamos, con una trayectoria que, que, que muchas personas soñarían tener un pedacito para toda su vida. Eh, una de sus cosas fue fundar una empresa que se llama Bellatrix. Eh, Bellatrix es una software factory que vendía su tecnología principalmente a Estados Unidos. Llegó a tener mil empleados, eh, principalmente en, en Argentina, pero también con, con oficinas en, en Silicon Valley, en, en, en China, en Perú, en Colombia. Eh, esa empresa fue vendida a Globant hace dos años eh, y Luis es uno de los inversores originales del proyecto y cuando sale de su propia empresa, digamos, eh, nos pregunta si puede sumarse y hoy es nuestro responsable comercial, de hecho es la persona que ha, que ha hecho el acuerdo con Argentina Programa en particular eh, y está, digamos, detrás de, de, de, esos, de esos acuerdos para poder llegar a más gente y impactar. Algo importante que me parece interesante, digamos, para que lo tengan en cuenta, porque obviamente son 100.000 personas, el equipo es súper sofisticado, pero también a veces es importante entender qué otras personas están apoyando el proyecto más allá de quienes trabajamos full time. Y en ese sentido, digamos, desde el 2019, que EG encuentra finalmente unas reglas que son replicables y que se pueden poner una tecnología para escalar, porque nos llevó como 4 o 5 años entender... Cómo bajar ese conocimiento a algo real y después cómo sistematizarlo para hacer una tecnología. Entonces ahí entramos en el mundo del Venture Capital, en el mundo de las startups, donde empezamos a recibir capital de inversión. Eh, básicamente, los primeros que invierte son Embarca, que es una aceleradora de cada de Mendoza. Eh, bueno, yo soy mendocino, no me conté, pero sí, orgulloso mendocino. Eh, luego Alaya, Draper Signus, Rich Capital. Rich Capital es el fondo de inversión más grande del mundo en la educación. Eh, y al Capital, que, que es un fondo, es un family office que se llama, que es básicamente una familia grande del mundo, que tiene mucho capital, que invierte digamos, en este tipo de startups. Pero además de eso, tenemos personas eh, como Nire Jail, Lohet Sharma y Carlos Trad, que nos están acompañando con su consejo, eh, con su tiempo y con su conocimiento para poder crecer en el mundo. Y bueno, Nire Jail, eh, pueden buscarlos son todas personas bastante conocidas. Nir es, Eyal eh, escribió un libro, que es uno de los libros más leídos de experiencias de usuario del mundo. Él es quien está digamos, ayudándonos y dándonos consejos en cómo son las experiencias de usuario. que pues Tenemos que ir desarrollando para que esto tenga escala global. Su, su objetivo, de hecho, es prepararnos para, para el desembarco en Estados Unidos en cuanto a experiencia de usuario. Logit Sharma, él es eh, alguien de la India, que vive en Nueva York. Eh, bueno, Nir es de Israel, eh, vive en su mitad de tiempo en Singapur, la mitad del tiempo en Estados Unidos. Los Sharma de la India, vive en Nueva York. Él fundó una empresa eh, que luego vendió a ADP. ADP, por ahí no está conocida, pero es una de las 100 empresas más grandes del mundo. Es una empresa de tecnología, de datos. Lo que pasa es que, digamos, sus clientes son empresas que administran datos, digamos, de, de empleados, de, no sé, buenos de sueldo y cosas por el estilo. Él es eh, una de las 10 personas más importantes de esa empresa, que hoy nos está ayudando para, para entender cómo es organ la organización de una empresa global. Eh, cuáles son los procesos que tenemos que seguir para poder tener la calidad y los estándares que corresponden. Y por último, está Carlos Pratt, que orgullosamente puedo decir que es argentino y mendocino. Eh, él es, eh, básicamente, actualmente es el director de crecimiento global de Google. O sea, es la persona que lidera cómo se expande y crece Google en todo el planeta. Él vive actualmente en San Francisco. Y nada, es nuestro, nuestro advisor, una persona cercana. Él nos está ayudando a cómo es la estrategia para poder llegar a más personas, para poder, digamos, que, que nuestro impacto se, se multiplique, básicamente. Y bueno, simplemente para cerrar, eh, nuestro propósito es potenciar la cooperación, y creo que algo interesante que por ahí no, no tenían en cuenta hoy ni los cursos que están tomando, es que, digamos, ciertamente estamos en los inicios de este, nuestro entendimiento de una tecnología que realmente puede cambiar la humanidad, y, y es importantísimo esto que está pasando, escucharnos y reflexionar. Eh, muchas de las cosas que dicen las entiendo, las conozco, de hecho. Eh, y entiendo la frustración, entiendo a veces esas videollamadas apagadas, esas cámaras que no se encienden. Y eso no tiene que ver con la intención, sino que, por ejemplo, no sabemos todavía quiénes tienen prendida la cámara y quiénes no, porque es un dato que todavía Zoom no nos habilita dar, pero estamos en ese proceso. O sea que en algún momento eso va a pasar. Entonces será un dato más que nos permitirá entender quiénes nos prenden la cámara y poder ver cómo generar una experiencia de usuario, donde motive a la gente a prenderla. Pero mientras tanto, sí los invito a ustedes a que busquen que la gente bueno, que se anime, porque realmente conectados somos más. Y esa es un poco la, la idea de En Respecto al contenido, digamos, estamos en este momento, se está refundando el equipo total de contenidos. Y esto es importante decirlo porque en nuestros orígenes pensamos ilusamente, que eh, nosotros hemos creado una tecnología en donde todas las instituciones educativas iban a querer consumirla porque les resolvía el problema, y eso no ocurrió. O sea, ocurrió en muchos lados, hemos tenido un montón de colegios, de hecho, no sé, en Buenos Aires, para que se anda allá, tuvimos el AORC, tuvimos el Colegio San Andrés, Dita House fue nuestro cliente, eh, Soy Henry ha sido nuestro cliente. Eh, y ciertamente hemos querido, pero lo que pasa es que esto es tan disruptivo que, que supone un cambio tan radical a las empresas, a las instituciones y demás, que no se pudo ejecutar realmente y eso nos llevó a decirnos nosotros tenemos que replegarnos y dar la experiencia completa y por eso hoy estamos centrados en dar todos los cursos y toda la experiencia integralmente dentro de y eso nos llevó justamente a entender qué contenidos se necesitan y hoy estamos refundando como le digo refundando eh, refundando digamos el equipo de contenido estamos haciendo digamos hoy hay un curso de full stack que va a seguir estando por supuesto pero que se va a expandir fuertemente en cuanto a qué contenidos puede tener Así como en la calidad de los contenidos pertinentes que tiene hoy, estamos directamente vinculados a la industria, trabajando con la SESI. De hecho, el año pasado nosotros recibimos el premio de oro de la Cesi, que es el reconocimiento a la empresa de tecnología argentina que más valor aportó en el año. Eh, fue un gran orgullo para nosotros. Y ciertamente estamos en contacto con la industria mandándose esos programas. Estamos en contacto con Globan. Globan es cliente de EGG, digamos. Eh, y ciertamente estamos empezando a construir esos contenidos con ellos. Eh, y hay muchas empresas en el mundo interesadas en aportar su conocimiento. Entonces, va a haber un despliegue, lo que sí tengan paciencia, porque va a empezar a encontrarse justamente en abril. Eh, y obviamente que todas estas mejoras, digamos, si hay una rotografía, me, me, me pongo rojo directamente de que eso ocurra. La verdad que es una vergüenza, perdón que lo diga. Eh, y entonces, simplemente pásenlo, porque lo que existe también hay que mejorarlo. Más allá de todo lo que se viene nuevo. Pero sepan que AP, sabemos de eso, entendemos que de hecho hay mucho más por aprender que no estamos brindando, o sea, que se pueda continuar para que se, se imaginen un poco la, la idea es eh, triplicar el contenido este año de lo que ya existe y multiplicarlo básicamente por 10 el año siguiente. Eso ya, digamos, la idea es que sea una que complete todos los conocimientos, tenga lo, los skills y la práctica suficiente como para acceder a empresas como Google. Ese sería un poco el, el scope, eh, o sea, el alcance que buscamos. Eh, bueno, millones de gracias por todos los eh, mensajes. Ciertamente no he podido verlo durante la charla. Eh, lo que me gustaría es abrir el comentario, los comentarios, pero por ahí quizás no por chat, si alguien se anima a levantar la mano y empecemos a agarrar dudas, estoy abierto a cualquier pregunta sepan que las que sepan, se las voy a responder, las que no sepan, como corresponde, digamos, a toda persona que, que algo tiene que aprender o que tiene que profundizar, lo que voy a decirles es, me llevo la pregunta y voy a con una respuesta cuando pueda dar algo que sea ciencia cierta. Eh, María Laura, muchísimas bueno, gracias a todos, realmente. Es un placer estar acá, espero que sea el comienzo de muchos encuentros más. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Eh, primero que Muy nada, bien. muchísimas gracias por todas las oportunidades que nos brindas eh, yo me comuniqué porque soy de la capital del cooperativismo nacional hace un tiempo. Y bueno, quería decirte dos cosas eh, básicas para no quitar tiempo: es que sería muy bueno eh, poder participar en ayudar en esto de abril. Si hay distintas formas de mandarte ideas o mandarles ideas al equipo, eh, yo me dedico hace siete años al unschooling radical, que es basado en los intereses de mi hija y de muchísimos niños. O sea, estamos haciendo una revolución educativa eh, por cada niño dentro de las mismas casas y familias, y que eso puede aportarles a a lo mejor, una visión diferente de, de cómo ser autogestivos en la educación sin perder la motivación. Y una de las cosas que me parece interesante de los grupos, de lo que se, abra, se habla, yo hice eh, programación desde cero y ahora testing, es que estaría muy bueno poder conectar con, con esas empresas que están buscando talentos. Y si bien... Eh, estamos en, en, en novatos y estamos aprendiendo, sería muy lindo ya poder estar trabajando dentro de empresas que nos permitan aprender dentro de la misma empresa qué es lo específico que quieren de testing. Entonces eso daría un anclaje más concreto y a ustedes también los liberaría a lo mejor de, del compromiso de enseñar absolutamente todo, porque la empresa enfoca en lo que quiere. Y, y hasta incluso a, a mí me daría, y a muchos compañeros, les daría ya una salida laboral directa. ¿sí? Esa es como una buena idea, nada más. Gracias. Bueno, gracias María Laura. Eh, espectacular tu, tu feedback. Eh, estamos, digamos, hay un, hay un canal dentro del, del Discord que dice sugerencias. Eh, estamos muy abiertos a todas las sugerencias. Sí, tengo que decir una cosa, que esto es importante, es que eh, digamos, hay una frase de Ford que me gusta mucho que es: le pregunté a las personas que querían, me dijeron un caballo más rápido y yo les di el auto. Y en ese sentido, digamos, es que muchas veces vamos a tomar explícitamente las sugerencias que tienen y otras veces va a ocurrir en que vamos a tratar de entender el problema que está detrás de la solución que nos proponen y quizás proponemos una solución distinta que justamente está centrada en la cooperación. O sea, lo que la respuesta nuestra es a cada problema que encontramos es ir volver a la ciencia, volver a los principios de la cooperación y ver qué eh, deberíamos hacer para aplicarlo. Y muchas veces coincide con la intuición de cada uno, porque esto de vuelta es genérico de nuestra vida cotidiana, y, y en relación a la industria, también eh, ahí Fede puede profundizar un poco más, pero ciertamente estamos trabajando en vincular a todos nuestros estudiantes con la industria. De hecho, va a haber un propio canal dentro del Discord también, donde se van a ir abriendo eso. Estamos, como les contaba, haciendo acuerdos con las empresas para generar los contenidos, para que los certifiquen, para que nos digan que, cuáles son los problemas que necesitan que las personas resuelvan para poder prepararlos para ello. Entonces, en ese sentido, estamos vinculados, de hecho, eh, el éxito de, de nuestro trabajo es que las personas se empleen, en definitiva, porque si lo que buscamos es resolver la escasez de talento, la única forma de realmente demostrar que eso es cierto, es que las personas tengan trabajo. Sí puedo decirles orgullosamente que las personas que han hecho los cursos completos eh, y que después han, han, han salido a buscar trabajo, eh, en los casos lo han encontrado, eh, aunque ciertamente también hemos encontrado de que hay contenidos que faltan y que hay que profundizar y mejorar. Eh, y estamos en eso, como les comentaba. Así que nada, nos tomamos muy en serio el hecho de que las personas puedan llegar al trabajo, porque esa es en definitiva la conclusión de que lo que hemos hecho es correcto. Así que María Laura te voy a pedir también, si podés, en el canal de sugerencias, poner todo esto, porque es muy valioso para nosotros. Bueno, muchas gracias. En Vamos. cuanto a la ciencia, perdón, te digo esto nada más. Yo viví en, en el medio de la nada, de la naturaleza, muchos años. Y creo que muchas bases de la ciencia sobre la cooperación están fundadas en ideas que no son así en la naturaleza. O sea, los animales eh, se entregan desde, desde una manera no tan selectiva, eh, desde el egoísmo, como dijiste. O sea, hay una entrega que es muy importante entenderla para poder reforzar el cooperativismo. Eh, después Doctor. lo escribo en el grupo. Dale, buenísimo. Gracias, María Laura. Eh, un, un lujo, realmente. ¿Qué tal? Buenos días a todos, en especial a vos Nacho. Bueno, no, no, no se puede dejar de decirte gracias Nacho por, por prestarnos a EG para, para nosotros capacitarnos. Este, leí por ahí en algún lado tu perfil que decía que venís del palo de la física también, que eso fuiste un científico, yo estoy, estoy en tercer año de profesorado de física uh -huh. eh, y debes saber también que este, lo que es... En, en la escuela secundaria ven la física como un cuco y es muy difícil para los chicos este, entender que la física no es eso en realidad, ¿no? que no es todo teoría. Y estamos un poco trabajando con un grupo de gente para cambiar eso, ¿no? para ver lo que, verlo desde el punto de vista experimental, desde el punto de vista práctico. Y encaré este año el, el Argentina Programa con la idea también de poder crear programas educativos este, aplicados a la física. Y, y me gustaría saber tu opinión también de, de cómo ves todo esto de que la educación eh, es como que va en detrimento. Yo veo que los chicos cada vez tienen menos interés. Agarré empezada esta charla, no sé si hablaste de algo de eso, pero le agarré empezada porque justo vi el Discord y agarré y al toque me conecté. Pero yo veo chicos cada vez con más desinterés y... Quería preguntarte eso, vos que estás en, en todo este tema, el aprendizaje colaborativo yo lo veo muy difícil de aplicarlo en las escuelas, me toca muy de cerca, tengo hijos adolescentes, de, de ver cómo los chicos cada vez se desmotivan más, cada vez le dan más oportunidades de llevarse cada vez más materias, y cada vez están más desinteresados. Eh, quería, quería saber un poco tu opinión y qué pensás de todo eso. Bueno, gracias Fabián, la verdad que... Una pregunta sumamente importante y crítica, porque habla de, o sea, veamos la, lo que pasa en la educación hoy, entenderemos el futuro que nos espera. Eh, y es cierto lo que decís, hay cada día una desmotivación mayor, yo creo que estamos en, la, digamos, en lo que es el sistema tradicional, en un sistema que no ha evolucionado al ritmo de la humanidad, pero creo que, eh, sin digamos, tirarnos flores de nosotros mismos, pero digamos, creo que justamente eh, instituciones como EG, o empresas como EG, Vienen, digamos, a mostrar formas distintas de, de aprendizaje. Eh, como les comenté en la charla, en algún minuto pensamos que era aplicar a los colegios y demás. Y como decimos, Fabián, que ojalá lo hubiéramos encontrado antes y nos ahorramos mucho trabajo. No fue posible. O sea, era, lo aplicábamos, era divino, todos felices, nos dábamos vuelta y mirábamos vuelta y estaba el profesor dando clases de vuelta en el pizarro. Sí, es lo mismo. Eh, sí. Y entonces entendimos de que en realidad esto viene a complementar el sistema. Y que justamente lo que pasa es que fuera, digamos, por ejemplo, no sé, con el gobierno de Mendoza, para dar un ejemplo, nosotros tenemos un acuerdo en donde los chicos del secundario, cuando van al contraturno, digamos, o sea, cuando no están en el colegio, pueden estar en EC aprendiendo programación. Y lo que tiene interesante, digamos, que para mí es el efecto más poderoso que va a tener eso, es que aprenden en una gran comunidad integrándose, en donde justamente personas que no se encontrarían ni conocerían de otra manera, lo van a hacer. Porque hoy justamente lo que pasa con el sistema educativo es que las escuelas están digamos, llenas de estudiantes que están relativamente en, en geografías cercanas o en cuestiones socioeconómicas cercanas. Lo cual hace de que no nos conozcamos las distintas partes de la, de la sociedad. Y de hecho hay un estudio de Harvard que se lo el año pasado que demuestra de que la mejor forma de producir variabilidad en las clases sociales, o sea que personas que por ahí nacen en una condición de más necesidad puedan desarrollarse mejor, es que conozcan a las personas que están en ese espacio de desarrollo, porque justamente aprendemos lo que vemos, esperamos lo que vemos, entonces eh, muchas veces ese es posiblemente el problema más grande, entonces creo que esto de conectar a poblaciones eh, de diversas en un mismo espacio eh, va a ser bastante revolucionario, y yo tengo una mirada positiva de la, de la vida Fabián, y porque entiendo el problema que, te, que, que ves en el colegio, pero creo que lo que va a pasar es que esa desmotivación va a ser de que más gente entre a lugares como este. Y esos colegios se van a ir despoblando, porque al final de cuentas lo que está pasando en la educación es que ya no tienen tanta importancia los títulos, ni que esté certificado sino que lo que viene a hacer el empleador, digamos, o la empresa, o el lugar donde quiere trabajar, es, sabes resolver esto? Sí, a trabajar. Sí, sí. Y entonces... Así que bueno, nada, Fabián, eso es un poco mi, mi mirada, en la, comparto que está pasando eso, comparto de que no es, digamos... No vamos, digamos, creo que el, el destino no es cambiar el sistema, sino es generar un sistema complementario que, que dé lugar y espacio a todas esas personas que hoy, en el sistema que existe, no se sienten contenidos básicamente. Muchas gracias. A vos, Fabio. Adrián. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Eh, yo estaba haciendo el curso del de el primer módulo de testing. Fui mentor, pude culminar muy bueno, bastante excelente. Quería saber en, en qué se basa el sistema para otorgar después de realizar el curso y aprobar el examen final para esperar, hacer que uno espere 30 días para poder tener el certificado. Bueno, excelente pregunta, Adrián. La verdad es que eh, no debería ser mucho menos tiempo, eh... Voy, estamos trabajando en eso, de hecho, hoy identifiqué exactamente ese tema. Eh, lo que está ocurriendo, o sea, todo lo que tenga demoras es porque todavía es un proceso manual, o sea, que no ha llegado el equipo de ingeniería automatizar. Esa es la respuesta real. Y justamente los volúmenes que tiene EX son altos, eh, o sea, como les contaba, el año pasado tuvo 100.000 personas, entonces todo proceso manual, cuando son 100.000, es más lento. Pero digamos, lo que sí tienen que saber es que ya está en nuestro camino eh, el hecho de que la certificación sea automática. Eh, y le, digamos, este problema que vos estás viendo Adrián no lo veía más nadie sin embargo nuestro compromiso es que no tarde más de 30 días y en el caso tuyo me estás contando de que pasó más de 30 días por lo que efectivamente déjame que, que procese internamente con el equipo para que podamos acelerar eso Bien, el, la otra consulta sería ¿cuándo habilitarían el segundo módulo? porque tengo entendido son varios módulos de la carrera de Juan sí. Totalmente. Una pregunta excelente y creo que debe ser una de las preguntas más hechas en el chat. Eh, gracias por hacerla y ponerla a la mesa. Eh, la intención y la voluntad es seguir. Nosotros queremos seguir ya. Eh, esa es la verdad. De hecho, estamos en condiciones de hacerlo a nivel operativo y técnico. El problema central que tenemos ahí es que eh, no podemos todavía cerrar el acuerdo con Argentina Programa o sea, con el gobierno y los procesos burocráticos de los gobiernos no suelen ser los que uno quisiera. Y lo que nos está pasando es que nos piden no lanzar todavía hasta que se pueda acordar y nosotros queremos lanzar ya, incluso aunque no haya acuerdo. Eh, pero lo cierto es que no tenemos una previsión y creo, digamos, eh, que lo mejor que podemos hacer todos para lograrlo es que, porfa, le escriban al gobierno y les digan que quieren seguir, que lo necesitan es la promesa que dio el gobierno, básicamente, eh, por lo cual debería ser un hecho. Eh, igualmente, digamos, y esto no, no, no, no, no tengo digamos todavía la definición uh -huh. final, pero sí les cuento que nosotros internamente, como nos parece muy uh -huh. mala la situación de que no puedas... O sea, para mí y para todo TODEC, uno termina el primer módulo y al día siguiente tendría que hacer el módulo 2. O sea, no debería esperar nada en el medio. Claro. Eh, pero bueno. Tenemos esta burocracia en donde no todo depende de nuestra decisión, pero sin embargo estamos explorando ideas de qué pasaría si se dilata esto, cómo podemos igualmente eh, darles continuidad. Y si eso ocurre, eh, van a ser los primeros en enterarse y compartamos cuál sería el camino que podemos seguir nosotros para poder hacer eso. El problema central que está detrás de todo esto es que eh, digamos alguien tiene que financiar la capacitación, o sea, él no tiene la espalda para poder cubrir todos los cursos si el gobierno no paga, pero entendemos que hay mecanismos por el que lo podríamos hacer, eh, y entonces déjenme que, que avance esto, digamos posiblemente no, no debería ni contarlo pero nosotros nos hemos puesto el deadline el 15 de febrero, para que esto tenga una definición Ok, ¿qué pasaría luego del 15 de febrero? si Nada, todavía eh, No, tendríamos no alguna determinación en donde les comentaríamos eh, qué se puede hacer eh, sería posiblemente, en el caso de que con el gobierno no se, hace, no se logre el acuerdo, sería algo que eh, deberíamos lograr entre todos. O sea, los invitaríamos a poder resolverlo de alguna forma. Ok. Gracias. Gracias, Adrián Y, y disculpen a todos los que estén en la misma situación. Sepan que bien, lejos de estar siendo algo agradable para nosotros, es un gran problema. Porfa, vayan a pedir al gobierno que apuren, porque ustedes son quienes tienen, o sea, nosotros... Digamos que no nos, no nos hacen demasiado caso. Eh, obviamente nos escuchan, pero nada, el proceso es natural. Pero ustedes creo que tienen el poder porque todo lo, el trabajo del gobierno está hecho para ustedes. Entonces creo que sería bueno por ahí ir a, a pedir eso. Sí, sí, prometió la segunda, la tercera, prometió todas. De hecho, hoy se está negociando el curso completo. Así que nada. Bueno, eh, Jorge. Buenas tardes Nacho, ¿Qué tal? bueno, acá fue el, la, la inquietud de este curso, de tomar el curso fue justamente eso, de ver cómo, cuál era la experiencia frente a este sistema que no, que es diferente al, al tradicional con respecto a la formación y de cómo impacta en el conocimiento de cada una de las personas y bueno, yo como analista de sistema mmm, quise ver y de hecho estoy en la parte de gestión de calidad de software, y estoy en un ambiente donde está muy distin es muy lejana la distancia entre la tecnología y la producción primaria. Y la verdad que la aplicación de la tecnología, basada en esa cantidad de fuentes laborales que mencionamos al principio, es muy interesante, porque la dinámica es impresionante. Tal es así que se llega a la precisión del metro cuadrado, este, en, el, en cuanto a tomar medidas, en cuanto a ver eh, la, el desarrollo biológico de, de algunos cultivos y cómo se ha optimizado, alejándonos de la aplicación de agroquímicos de, de mucho impacto a una producción más, más sana, más amigable con el medio ambiente. Y ha sido a través de esta, de esta tecnología desarrollar, eh, el, el desarrollo del geoposicionamiento es importantísimo y la aparición de los drones ha, fa ha facilitado este desarrollo. Entonces, estar en la tecnología, conocer la tecnología, abre más este campo de, de conocimiento y de aplicación. Totalmente, Jorge. Gracias por, por los comentarios. Eh, ciertamente la tecnología ha venido para quedarse y cambiar nuestras vidas. Eh, y creo que de muchas formas muy positivas Más allá de que siempre surgen los miedos De qué va a pasar cuando esto evolucione mucho Ya lo estamos viendo con las inteligencias artificiales Que han surgido en las últimas semanas ¿no? Que no sé si han tenido oportunidad de usarlas Pero son simplemente maravillosos ¿verdad? Hacen cosas que a uno le tardan semanas En instantes, digamos Y de una forma que no podemos identificar Si es o no hecho con una máquina digamos. Así que nada, bueno Jorge Gracias por los, por los comentarios Milton eh, te doy la palabra. Sí, eh, ¿se escucha? Se escucha. Hay como viento, pero sí. Sí. Eh, yo tenía la duda, digamos, de eh, que vieron que nos entregan certificados. O yo porque soy nuevo. Y yo pregunto por ¿es esos certificados que sirven tanto como si fuera un título un universitario para la opción. Milton, no sé lo demás, pero te escucho muy lejos. O sea, el viento tapa a tu, a tu voz. ¿no? Sí. Eh, ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha perfecto Dale, eh, Porque yo tenía la duda, digamos, porque son certificados los que nos entregan Yo tenía la duda si son los mismos que un título universitario en programación O tiene menos alcance de salida laboral No son los mismos que un título universitario Porque no está acreditado, digamos, por la entidad regulatoria de los títulos universitarios eh, pero sí tiene la misma validez en cuanto al espacio laboral. Porque como les comentaba, las empresas, cuando vos te presentes a, a una empresa para conseguir trabajo, no te van a hacer demasiadas preguntas respecto a tu formación específica, por más de que puedas mostrarla y pueda ser de valor, eh, sino que te van a decir, resolve este desafío, y si lo podés hacer, las en condiciones de trabajo. Y la otra pregunta era el tema de la duración del curso. Bueno, hay, hay distintos cursos eh, y van a surgir muchos más. Supongo que te refería al curso de stack actual. Eh, sí. Bueno, ese curso completo actualmente al ritmo de cursado de cinco veces por semana en Argentina Programa eh, dura eh, siete ocho meses y para el ritmo de cursado de quienes lo hacen cuatro veces por semana eh, dura diez meses. Ah, vale, gracias. Charlie. ¿Cómo te va, Nacho? Buen día. Eh, Buen día. Bueno, primero felicitarte por la comunidad, porque es un espectáculo. Eh, agradecerte por todo lo que hacen, lo que hace Jere es impresionante. Y bueno, aportar el tema de, de los grupos, eh, que lo dije en los chats, y creo que muchos están de acuerdo. El tema de los mentores, los facilitadores. A mí me ha tocado dos veces ser facilitador y una vez mentor. Eh, muchas veces no es por criticar a los coaches, pero los coaches arman los grupos y mandan a ser mentores a distintas personas. Y hay gente que, que no sabe, que no tiene ni idea. A mí cuando me tocó, bueno, yo no, no, no tengo mucho conocimiento porque es la primera vez que estudio esto, pero yo creería una idea para aportar, sería de que tendrían que, en vez de, de ellos ir dividiendo los grupos, eh, armando los grupos, tendrían que preguntar a ver quiénes son los que quieren colaborar y armar grupos con la gente que realmente quiere colaborar para ser mentor. Calculo que sería más fácil, eh, sería una idea. La otra es el tema de los grupos cuando se arman, eh, con el tema de los pulsos, o sea, te toca con quien te toca, por más que te hayan dado pulsos se arman los grupos de cierta forma. Y... Eh, como seres ya van dos, dos o tres veces que en los grupos no prenden la cámara, te tocas como facilitador y les habla y les, pre, les pedís que prendan la cámara y o están trabajando, o están haciendo otra cosa y a ellos les sirve el presente. Como ayer hubo un caso de un chico que le tocó con nosotros que él dice, yo ya terminé todo el ejercicio ya me adelanté hasta la clase de 25 y no hago más nada, chicos Y le pidieron ayuda y dice, no, yo no hago más nada, ya hice todo. Y no hay nadie que lo controle eso, entonces eh, calculo que puede haber una idea de que, eh, como dije hace rato, que hubiera un mentor por sala como para ir colaborando. En, en sí, eh, muchas veces, como Jeremías lo hace, de ir a, hablando en el grupo y aportando ideas, podría haber una persona que sepa en cada grupo y aportando ideas y explicando, ayudando a todos los demás, no resolviendo los problemas, pero sí eh, dirigiendo como para ir haciendo las cosas mejor es una humilde opinión Charlie está buenísimo eh, te agradezco ambas cosas me parecen importantes eh, mm -hmm. me llevo esto digamos de, de cómo pueden ser los mentores para ver cómo lo podemos implementar hoy en el corto plazo lo que les claro. contaba digamos que para abril cuando salga esta forma mm -hmm. digamos de llamada por mes, o sea que cada grupo tiene una llamada propia y el botón de pedido de ayuda lo que va a pasar ahí es que eh, las personas sí. que quieran o sea, todos los mentores que, a, que se le haya dado el rol y quieran sí, hacerlo, o sea, que habiliten voluntariamente hacerlo, van a, ser y van a ser seleccionadas por la cantidad de pulsos. Eh, en relación a los pulsos, sí, sí funcionan los pulsos, o sea, entiendo que se puede mejorar, pero sí, digamos, define quiénes te encontrás con quiénes mañana y hoy por los pulsos. O sea, ese es el dato que toma el sistema para definirlo, por lo que yo les los invito a, por el contrario, dejar de hacerlo, a que lo hagan más, porque mientras más pulsos usen, más predecible va a ser para la tecnología definir mejores grupos. Eh, y respecto a las cámaras, lo sabemos y nos, nos duele. Eh, entendemos a estas personas que puentean, digamos, la asistencia, lo sabemos. El problema central que tenemos ahí es que hoy todavía no conocemos el dato de quién tiene o no prendida la cámara. Entonces, uno con un coach, de, de hecho, le pasó a mucho que pasan los coaches por, la, por las mesas de ustedes. Y él les pide la cámara y demás, pero lo que pasa es que uno no termina de llegar del topo. Aparte la prende un ratito, quizás la apaga. Y lo que nos falta es ese dato, que hoy estamos trabajando en colaboración con Zoom, para que podamos tener esa información. Y justamente cuando tenés esa información, la cosa cambia, porque el que tiene apagada la cámara, lo sabés, puede transformarse en un ausente. Entonces ayer ya nos tiene ese beneficio. ¿Oh? Disculpa, disculpa, ayer pasó de que uno de los que no quería trabajar, como te dije, que entró el, mentor, el coach y preguntó si estaba todo bien. Y uno, por no mandarlo al frente, por no decir, no, está todo mal, eh, nos quedamos todos ayudándonos por el chat en mensaje directo. Pero lamentablemente, o sea, tampoco es la idea de no compartir pantalla, no hacer las cosas. Es, no. Por eso es la idea. Totalmente, Charlie. Eh, y es cierto que es lo que decís, o sea, no vas a, a delatar al que no lo está haciendo por, por compañerismo. Pero justamente de sí la tecnología nuestra está evolucionando a que eso empiece a tener una regulación. Hoy se nos escapa. Eh, y necesitamos, o sea, sabemos que igualmente hay muchas interacciones positivas, muchas mesas que se prenden las cámaras, hay mucha gente que colabora. Eh, pero también ahí les pedimos, el, o sea, que primero que sepan que estamos en proceso de construir una tecnología bastante compleja. Y por eso hay deficiencias como esta. Y no es que no las conozcamos, sino que hoy no tiene una herramienta que posibilite darle una regulación completa, digamos. Entonces, tenemos que recurrir a todos los coaches, pero que el coach, como acaba de decir vos, muchas veces no entra y no le decís qué está pasando realmente porque implica exponer a alguien eh, y tampoco es el propósito. Y lo que sí creo que entre ustedes, digamos, pueden hacer más hincapié en que el formato educativo es así y que, digamos, no tiene que ver con los presentes o los ausentes. Lo importante es estar conectado con los demás. Fe, gracias, Charlie. Espero haberte dado una respuesta aproximadamente de utilidad. Perfecto, muchas gracias. Fede. Bueno, eh, no, primero, de, de verdad, eh, la filosofía que tienen me parece muy buena, el tema de, la, de compartir, para que usted es un ejemplo, eh, mi grupo que nos hemos topado prácticamente 12 clases, de las 13, es más, ayer justamente me tocó un equipo completamente distinto, en el cual eh, al principio no me sentí cómodo porque... Yo soy una persona que hablo a la primera, mi, mi grupo si alguno está por acá se va a dar cuenta que yo soy de esas personas que entro y saludo a todo el mundo, eh, soy así. Entonces, eh, es justamente lo que marca esa diferencia de que hay gente que se ha juntado con mi grupo, le voy a decir por ponerle un título, que son los que nos juntamos continuo, continuamente, que nos ha tocado somos tres o cuatro que siempre estamos, y que justamente ellos dicen de que después de estar ahí se sienten más cómodos. Pero eso es porque también la personalidad de cada uno tiene que estar puesta. Yo, por ejemplo, a todo el mundo le digo, ¿y qué estás haciendo? Hay, Por ejemplo, hay un caso de una chica que no podía prender la cámara, pero mandaba todo por el chat, hablaba. Entonces, el tema tampoco es que la cámara esté prendida, quiere decir que la persona esté. Entonces, no es un dato que te va a permitir saber. Pero puede pasar el caso de que no hable nadie. Eh, nos pasó con nosotros que una persona en el grupo, desde que empezó hasta que salió, simplemente lo único que hizo fue estar y antes de irse, yo pulso y se va. Me... Y nunca participó nunca nada. Yo ya directamente, nosotros seguimos con nuestro grupo, seguimos hablando y seguimos haciendo las cosas, eh, y seguimos armando una, una, una, digamos, una comunidad entre nosotros. Y el tema del algoritmo, eh, todo lo que están hablando, de la, eh, como sería de la forma de que puedas dar puntos negativos, yo creo que la parte negativa nunca es buena lo que sí estaría bueno es eh, rever ciertas cosas para poder darle más, como dijeron, para los, eh, los, digamos, los, que, los que vienen a ayudar, vamos a poner ese título, no voy a poner ningún título específico, pero cualquier persona que venga a ayudar al grupo, que uno le pueda dar un feedback, que le pueda dar una, una, un punto para arriba, estar de acuerdo en algo, eh, y, y principalmente hay algo que hay que aclarar, que, los, que las personas que te quieren tratar de ayudar no tienen que darte la solución, te tienen que decir, mira sabes que vos tenés que pensar por este lado, yo soy de las personas que prefiero enseñar a pescar que dar pescado. O sea, soy de así, pienso de esa forma siempre. Y me encanta que la gente aprenda. Me encanta que la gente venga y me diga, vos estás equivocado, y me diga el por qué. Y vos sabés que sí. Tuvimos una charla tan buena en una de las reuniones que una de las chicas que estaba con nosotros dice, a mí lo que más me gusta es que este punto de vista es distinto. Eh, estábamos hablando, en nuestro caso de Cuba de las historias de usuario, y una persona lo planteó desde el punto de vista de la empresa, otro del cliente, otro... y yo nunca se me había ocurrido plantearlo de la parte de la persona, por ejemplo, siempre del cliente. Y es como que te abre la forma de pensar. Lo que también veo es que, por ejemplo, con la educación, como también estaba diciendo, eh, yo hago una, como, un, como un ejercicio, busquen en internet fotos de escuelas, desde la primera foto de la primera escuela que hayan visto hasta ahora, y van a ver que lo único que no cambia es el aula. El método de educación siempre es el mismo, siempre es la persona adelante enseñando. Y eso ya no sirve. Ya no sirve porque a mí me tocó dar, un, dar clase y estar parado de enfrente y saber que nadie te presta atención, eh, después te están. O sea. Eh, es como cuando dicen los chicos, no, pero si el profesor no se da cuenta. Cuando uno está parado delante, te das cuenta de todo. Sí, claro. Y sabes claro. quiénes son las personas que te prestan atención y qué no. Y vos tenés que tratar de traer a esas personas a que les interese lo que están haciendo. Y es muy difícil. Pero el tema de poner como desafíos, o no ejercicios en sí, sino desafíos. El, el desafío de comunicarlo nomás. Comunicar tu idea con otra persona. Eso hace que la, que la persona abra la cabeza y diga, ah, yo también puedo comunicar. Nosotros teníamos en un grupo, El último que te digo, así no, no me hablo más, pero eh, dos chicos que decían, no, nosotros somos tímidos. Entonces yo entraba, los veía, y lo primero que decía, hola, ¿cómo estás? prende la cámara, ¿qué estás haciendo? Y cuando se quedaba un ratito callado, ¿y vos qué opinas? Y he visto que algunos compañeros míos que estuvieron con nosotros los están replicando en otros lados, porque es la forma, es tratar de sacar a esa gente uh -huh. que tiene muchísimo para aportar, pero no se anima, no sé por uh -huh. qué. Así que bueno, eso era lo uh -huh. último, y felicitarlos. Bueno, gracias. Espectacular estos comentarios. Ciertamente nada. Así como lo hace vos, invitamos a todos los que tienen por ahí más capacidades extrovertidas o menos timidez a lanzarse y a integrar a los demás. Eh, otro, creo que uno de los grandes beneficios que tiene este sistema es que eh, para los que, están ya, o sea, que son extrovertidos desarrollan más sus capacidades, pero para los que son tímidos al principio les es incómodo, pero después pierden esos miedos porque mucho también tiene que ver con exponerse al no conocimiento, a mostrar que yo no sé. Y en realidad, siempre que estás aprendiendo, no sabes. Eh, y de hecho, bueno, comparto con vos, digamos, el tema del de, de profesor tradicional. Eh, de hecho, hay, hay mucha ciencia que demuestra de que es muy bajo el porcentaje de aprendizaje real que uno adquiere, incluso prestando atención al profesor. Porque el problema es que ni siquiera uno se presta atención. Eh, y de hecho, si uno repasa su historia de vida, es posible, digamos, por lo menos la mía eh, y muchas otras que, que, que he validado por ahí, tienen sentido, digamos, uno ha aprendido realmente estudiando. Y muchas veces aprendió mucho mejor con otros. Eh, es probable de que, no sé, si los que dan en universidad aprendieron más del JTP que del titular, y aprendieron más del compañero que del JTP. Por eso, sí. digamos, este... Disculpa, me dar justo el ejemplo que dijiste. Yo me acuerdo de una charla acá en, con un profesor en la facultad, yo soy de Santa Fe, capital, en la tecnológica de Santa Fe, y no me gustaba, a mí no me gustaba álgebra. No había forma. Eh, y también no me gustaba, eh, cómo se llama, análisis matemático. Y me senté a charlar con el profesor en un momento y me explicó tres o cuatro cosas con, en una charla. Yo me di cuenta de que hablándolo así con él y, y yo hablando, porque cuando estamos en el aula uno está atrás. Y tenés miedo de preguntar, tenés miedo de decirle, ay mira, no sé, o, o, o ya preguntaron. No, no quiero preguntar de vuelta porque después yo parezco el que no entiendo. Pero me senté porque, es más, había hecho una, el profesor había hecho un grupo para juntarse, para poder explicarle a la gente que no entendía. Y nos sentábamos a tomar mat, mate un café con él. Eso fue buenísimo. Sí. Y hablando conjuntamente ¿no? con la gente misma que estaba ahí, los chicos que estaban ayudando, eh, porque nos traía a tutores o a gente que sabía para que nos explicara. Pero él no lo podía replicar en la universidad, él simplemente lo pudo explicar con nosotros, fue un grupito. Y te digo que claro. aprendí más en dos semanas que casi un año de clase. Claro. Fue impresionante. Bueno, bueno totalmente. Luego... Yo no, pero coincido plenamente, digamos, eso siempre estuvo ahí, por más que no lo viéramos. Y muchas veces nos pasa de que, digamos, eh, queremos al profesor porque estamos frustrados, porque estamos trabados, digamos, y pensamos que el profesor me va a resolver eso, pero lo cierto es que, digamos, uno puede ver a Messi jugando al fútbol, pero eso no implica que uno sepa jugar al fútbol. Eh, y entonces, y más en este tipo de conocimientos, que son estrictamente prácticos, uno tiene que salir a hacerlo, digamos, y el resto es soporte, digamos. Pero bueno, yo quería aprovechar, digamos, ahí también que han comentado mucho la, la, la labor de los mentores, los facilitadores y de todos quienes se van al lado entre sí, digamos, no, no quería dejar de reconocer, así como, como se reconoció a Jeremías, reconocer a Lucas, a Blas, a Mariano, que están moderando el Discord, digamos, que están ayudando a la comunidad, fuera de lo, de lo protocolar, de las clases, de todos lados, la verdad que también muchas gracias a ellos, es maravilloso lo que ocurre, me parece impresionante que, que este sistema que, que produce cooperación eh, haga que la cooperación trascienda la propia contención del sistema, o sea, no solo pasa en esa videollamada, en esa aula, sino que después pasa en el Discord, se organizan ustedes, hacen clases, y un montón de cosas que para nosotros nos inspiran, y de hecho nos muestran el camino, porque definitivamente definitiva, qué más nos gustaría a nosotros que poder darle a Jeremías la herramienta para que pudiera hacer eso dentro de la misma comunidad, que ya lo hace, pero está en un WhatsApp por ahí que está afuera, y tiene que o sea, como hacer una llamada por sí mismo, digamos, y por ahí generarle el, el contexto. Así que nada, Jeremías, quiero que lo sabemos. No sé si vamos a llegar a tiempo, porque es un desarrollo largo, pero estamos pensando en cómo producir... Espacios donde los jeremías de este mundo puedan, puedan tener un lugar donde canalizarse con, con mayor amplitud. Eh, así que nada, gracias a todos. De vuelta a Lucas, a Blas, y a Mariano y a todos. Si me estoy viendo a alguien, no quiero dejar a nadie afuera. Eh, todo es de, de valor, la ayuda y la cooperación que nos damos entre todos. Gracias, Fede. Albert, Alberto, te paso ahí la palabra. Buenas. Eh, yo, más que nada, eh, si bien vengo. Eh, eh, tengo varias cosas en común con lo que fueron diciendo. Eh, también me pasa que eh, conozco la situación... Eh, si ¿sí bien no todos, no todos están dentro de la misma bolsa y todo eso, eh, conozco la situación de muchos o de algunos que no prenden las cámaras. Eh, por ahí el no tener cámara, el no tener acceso a una cámara o no tener la... qué sé yo, a, a mí me pasaba que... Al principio de la universidad, cuando no tenía cámara, eh, usaba el celular con las aplicaciones gratuitas para poder usar la cámara del celular, pero también se me había roto el celular, bla, cosas. Entonces pasaba que yo si bien podía participar, no podía prender la cámara. Y por mucho tiempo eh, fue así. Hoy en día, sí, puedo prender la cámara, puedo participar, puedo ayudar. Eh, y, pude, y básicamente estuve todo el... Eh, todo el, el primer módulo eh, Con la cámara prendida, ayudando Y no y si bien les decía Che, nada, ya estoy acá Y por ahí algunos prendían la cámara Por, eh, por compromiso, por no dejarme solo Porque quedaba mi, mi cámara sola prendida ahí eh, eh, También sé que, que hay muchos que eh, No pueden prender, no tienen cámara, etcétera y, y creo que si se empieza, empezar a usar una tecnología de Che, eh, estás eh, eh, tiene la cámara apagada, listo, tiene ausente eh, Yo creo que no sería bueno eh, puede, puede pasar, como te digo yo eh, Pero también, también pasa de gente que está por, por el presente nada más me pasó de yo yo no, como había dicho antes yo normalmente soy el que el que ayuda por no por ahí no me tocaba facilitador pero te, ya tenía gente que con, me conocía que le tocaba el facilitador y me decían tomá te dejo la batuta porque vos sos el que la tiene más clara y el que está el que nos ayuda siempre eh, y entonces yo por ahí ayudaba, eh, tengo, eh, tengo una forma de, de, de dar la clase de que yo explico eh, cu cuando llegamos al, al ejercicio y, y explico cómo lo hice, yo digo, oye, también se puede hacer así, también se puede hacer así, y me quedo hablando, ¿no? Eh, y pasa, eh, que pasó por ahí, que, que me pasó una sola vez, pero que no sabía cómo... Eh, cómo solucionarlo, cómo a, a hacer para que no vuelva a pasar, eh, porque los pulsos a mí no me funcionaron, y quejarme tampoco, eh, que, que un, un día un chico que, que venía con la cámara apagada decía che, ¿por qué no, no habla otro? porque si no es un monólogo y, y no, no da. Y yo le digo, bueno, habla vos, eh, le, le, dije, le dije a los chicos, che, si más más quiere compartir pantalla. Todos dijeron, no, no, eh, estamos bien con vos. Eh, y le digo, che, te molesta, querés que lo hable de otra forma, ya se había ido, se desconectó. Dijo eso y se fue. Mm. Eh, y, también, y también otra cosa que me suele pasar es que la gente que me suele conocer... Que ya, que ya tuvo clases conmigo, que ya est estuvimos en grupos iguales, eh, les pasa de, de que están en grupos donde nadie tiene la cámara prendida, nadie dice nada, nadie ayuda, o nadie habla, y, se, y bus me, me hablan por WhatsApp, porque eh, me hablan por WhatsApp, me dicen, che, ¿en qué grupo estás? Y se, viene, se van a ese grupo. O van paseando de grupo en grupo hasta ver el grupo que está trabajando. Y esos ahí no tienen... Forma de darle pulso al, al, al que está ayudando, okay. eh, o, o ya sea mentor, ya sea otro grupo, ya sea lo que sea. Eh, entonces, eh, y también ha pasado un par de veces de gente que se equivoca en el grupo, estuvo toda la clase en un grupo diferente y, uy, uh, no les puedo dar pulso, disculpen. Eh, sure. Entonces, son cosas que por ahí, entre la cámara y los pulsos, eh, son cosas que, que, si bien ayuda la tecnología, eh, también es complicado el, eh, el, Una IA que diga Ah, no, listo, tiene la cámara apagada Listo, ya no estuvo y Por ahí sí, totalmente, estuvo hablando toda la clase Totalmente, Álvaro Te agradezco muchísimo el comentario Los comentarios eh, Ahí yo voy a hacer un, un pequeño doble clic Porque quizás eh, Se presta confusión o sea, Claramente lo que dice Álvaro es cierto Hay gente que no tiene cámara Hay gente que, que no tiene internet Para tener la cámara prendida hay gente que, que por ahí tiene algún problema de otro tipo, que le imposibilita prender la cámara. Y lo vamos a tener en cuenta. Eh, justamente la intención no es, si no tiene la cámara prendida, entonces falta, porque se puede dar otras condiciones. O sea, por ejemplo, uno puede medir eh, la calidad del Internet de la persona. Uno puede medir si tiene cámara la persona. Entonces, el tema es, cuando tengo cámara, tengo Internet, y tengo la cámara apagada, por ahí estamos más cerca de que sea una persona que esté ausente. Entonces, entiendo perfectamente, Albert, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, porque cualquier decisión que tomamos a veces perjudica a gente que en realidad no debería, porque está atacando parte del problema, pero no de manera precisa. Y eso es lo que pasa con lo que contabas recién, por ejemplo. O sea, hay veces que porque una mesa está mal, te vas a otra que funciona y entonces no puedo reconocer, pues no tengo los pulsos de esa, para esas personas porque no está en la tecnología. Entonces, son esos, son esos casos justamente que son como casos de borde que empiezan a a no estar contemplados, digamos, en las reglas, o se escapan de las reglas. Y en ese sentido, justamente, el trabajo nuestro es cómo vamos, de alguna manera, generando un sistema cada vez más preciso en relación a eso. Y ahí, de vuelta, o sea, eh, lo que me contás, me revuelve las tripas directamente, porque, digamos, me da desesperación y ansiedad por poder resolverlo ya. Pero al mismo tiempo, digamos, les pido paciencia, porque... Hay muchas de estas cosas que las sabemos, otras que no, que nos estamos enterando ahora y es súper valioso para nosotros. Y yo te voy a pedir Albert si vos podés escribir estas cosas para que nos queden los registros. Eh, sí, más allá bueno. de que yo anoté lo, lo, lo que has comentado. Y esto para todos, digamos. O sea, y, y sepan que a veces no, no, no es la noche a la mañana, porque ya le digo, lo que hemos hecho son 80 personas trabajando dos años y aún así la gente apaga las cámaras, se escapa los pulso, el mentor no lo puede reconocer, digamos... Eh, entonces, nada, es, es como un trabajo iterativo. Hoy, lo que tiene de interesante es que la evolución debería ser mucho más rápido que nunca porque eh, hemos encontrado las respuestas críticas al proyecto que tenían que ver con cómo es el formato a escala, cómo escala realmente esa infraestructura y cómo se ofrece al público, digamos, en general, el servicio para que le sea atractivo. ¿no? Entonces, sí. hoy, digamos que esas respuestas han sido encontradas. Eh, sí. Creo que deberían ver en los próximos meses una evolución importante. Respecto a eso, sí, no olvídate, eh, el tema es que, que eh, no, es, no, no es que digo, no, che, tengo estos problemas, quiero que se solucione ya, nada, es imposible. Eh, incluso a, a, con toda la tecnología que tenemos, igual hay que producirlo eh, y es y es un trabajo largo. No importa sí. que tengas la guía más copada del mundo, eh, no te va a solucionar todo. Eh, no. Siempre va a haber eh, situaciones bordes, eh, pero, pero igual... Eh, eh, lo, lo digo como para que también se tenga en cuenta. Sí, total, Albert, totalmente en cuenta. Eh, o sea, me parece importantísimo lo que has dicho. Eh, que hayas compartido tus experiencias, que te hayas animado. Eh, y nada, si sí te pido eso, que por ahí en el, en el canal de sugerencias si lo podés escribir mejor porque nos queda el, el registro, digamos, fidedigno de, de quien, quien tiene la opinión. Eh, y no es mi interpretación, sino que queda escrito por vos. Gracias, sí, como... Bueno, creo que digamos, ahora vamos a ir más preguntas, obviamente, eh, pero sí, no, creo que nos vamos acercando un poco al cierre, así que por ahí, obviamente, sepan que este de vuelta es el primer encuentro, y de hecho, si tienen sugerencias de cómo podría hacerlo, creo que por ahí esta charla se puede repetir varias veces, por ahí no con ustedes mismos, si quieren venir, obviamente, siempre invitados, pero posiblemente hay muchos más estudiantes de que estén interesados en esto, eh, en, en conectarnos, en charlar, de hecho, también van a empezar a aparecer otras personas de, eh, a tener distintos encuentros, eh, y si tienen ideas de cómo se podría canalizar, de cómo podríamos generar este diálogo entre todos, me parece que estaría buenísimo, porque es la intención. Eh, realmente, o sea, todos nosotros trabajamos por y para ustedes. Eh, son nuestros jefes, básicamente. Y, y para eso estamos. Obviamente que sí pasa a veces, como les decía recién, que por ahí las soluciones se pueden tardar un poco más de lo que necesitan o puede llegar a surgir de una manera distinta a la que proponen. Eh, y esto no tiene intenciones de desatender sus reclamos o necesidades o sugerencias, sino que también confiamos en el equipo que tenemos, eh, digamos, el conocimiento de los profesionales. Eh, en que a veces, justamente esto que le decía de Ford, a veces uno tiene la idea de que lo que quiere decir más rápido y lo, lo traduce a un caballo más rápido porque lo que conoce, pero en realidad el auto es mucho más efectivo, digamos, en esa necesidad. Eh, bueno, gracias Albert. Pablo, te dejo la palabra. ¿Qué tal? Chicos? ¿Cómo están? La, la verdad que la experiencia fue muy buena, muy positiva para mí. Este... Eh, desde la primera clase tomé la batuta en todos los grupos en que me tocó. Tengo experiencia en programación. Eh, soy estudiante tecnológico acá de Tucumán. Y bueno, gracias a Dios todos los chicos que estuvieron conmigo se portaron bien, estaban atención. Les, les, les enseñé algunas técnicas para programar. Eh, sé que hay chicos que dejaban el grupo para meterse al grupo donde estaba yo para seguir aprendiendo. Eh, porque en los grupos de ellos me, me solían decir, eh, el grupo en el que estoy, nadie habla. Bien. Y me buscaban y, para ver si podían seguir avanzando con el tema del pulsado. Eh, eh, eh, muchas veces me tocó chicos que hacían lo que decía el ejercicio. Y yo les decía, ¿pero qué pasa si el operador ingresa? carácter y tenía que haber ingresado un número Le decía, pero eso no lo pide el ejercicio no, otro va a pedir, pero cuando vaya a una entrevista de trabajo, te lo, van a, te lo van a validar mucho más que haber hecho lo, lo que te pedía que haga el ejercicio y en eso en muchos, muchos casos me tocó que, y de ahí todos empezaron a hacer validaciones y me decían, che Pablo, ¿qué opinas ¿así? ¿está bien? espectacular o es más, había uno que había hecho 20 líneas de más. Pero le digo, no, no se lleven de lo que hago yo, porque todos los caminos llegan a Roma, les a decir yo. Algunos tomamos el camino llano, otros tomamos el camino montañoso, pero la idea es llegar a destino. Me tocó gente que, que, que no entendía nada, que charlé con la gente para eh, que no abandonase, y sé que ahora... Hace poquito me mandó un mensaje dándome las gracias porque aprobó el curso de la primera parte de eh, programación de cero. Este, lo que sí, eh, hice mucho hincapié en los chicos brindándoles link de más documentación para que puedan leyendo. Bien, eh, los chicos eh, eh, hay que enseñarles a, a razonar, hay que enseñarles la lógica, bien, eh, trato en lo posible de que sea la solución sea lo más simple posible. Creo que la satisfacción más grande en un programador llegar a, un, a, un, a resolver un problema de la manera más sencilla. Eh, luego de eso, el tema de los pulsos. Creo que los pulsos eh, no no solo debería ser agrupar, sino elegir algunos eh, miembros del grupo, bien, porque vos tenés dos opciones nada más. O a una persona o a todo el grupo. ¿bien? Y es cierto, hay gente que a veces no participa y lo estás premiando y te lo vas a seguir encontrando si sigues usando el algoritmo de, de los pulsos. ¿bien? Eso es, creo que es primordial, dar un vistazo a eso y permitir ahí, con qué sé yo, con, con, que puedas elegirlo a, lo, a los muchachos, ¿bien? con un checkpoint ahí viendo quiénes son los que merecen el pulso, ¿bien? Eh, sí, he notado el tema de la selección de los mentores, que, que tocaba gente que, que realmente no tenía idea, bien, he notado eso, eh, también he notado que muchas veces me tocó ser mentor, y no podía dar una mano, porque eh, estábamos en la, en la sala de mentores y no no éramos requeridos o eh, en todo caso decir, mirad, tengo tanto grupo, tomate, agarrate este grupo y quédate ahí, fíjate si los chicos necesitan una mano o algo, creo que eso sería un poquito más óptimo también que los mentores sean asignados a los grupos y estén ahí con los chicos viendo qué es lo que están haciendo y en caso que surjan las dudas sobre la marcha y explicando y no esperar a que sean asignados a los grupos. Bien. Mm -hmm. Eh, bueno, esos son los puntos que vi eh, lo que sí también me pasó bien, rendí el integral el 25 de enero eh, fue, si no me equivoco, un miércoles el jueves entré para ver me figuraba ahí que, estaba, que había rendido que me mostraba el resultado las, pre las preguntas resp eh, respondidas y el día viernes a la noche, una compañera de cursado me dice: che, Pablo, eh, me sale como que no rendí. ¿Podés entrar vos a ver? Le digo: mira, yo ayer me, me salía de que estaba hecho el, el integral. Eh, digo: Entro, no tengo problema, entro. Entro y me figuraba como que tenía que volver a responder el, el, el integral. Me pasó eso. Eh, me traté de conectar con to todos los medios, es más, llegué a hablar a Mendoza, bien, eh, me pasaron cinco o seis correos distintos hasta que pude con Discord comunicarme con Fede, que él contactó de que realmente figuraba en sistema, de que sí si había rendido, este, pues no lo quería rendir nuevamente porque no, no me parecía lo que sí había tomado la precaución de hacerme una captura en PDF de examen. Bien, entonces yo le digo, mirá, te paso mi PDF de lo que yo hice, lo que respondí, la nota que tengo, pero en sistema me está, me está saliendo de que no lo realicé, o sea que lo tengo que responder de vuelta. Me dijo, bueno, que había contacto de que sí, realmente sí había rendido, pero bueno, eh, más me preocupaba porque se me había habilitado la recuperación Bien. Y... Bueno. y el tema es que, bueno, eso, eh, necesitamos ver veces si un feedback un poquito más rápido. Fede, la verdad, me saco el sombrero con Fede que está en Discord, respondió al toque, es más, no una sola vez, eh, sino dos o tres veces que consulté al toque Fede, una muy buena predicción para dar respuesta rápida. Bueno, ese es mi caso, chicos, la verdad hasta el momento, de 10, y esperamos que sigamos mejorando. Bueno, Pablo, gracias por el feedback. La verdad es que lamento esas experiencias. Eh, me acabo de dar cuenta, porque les pedí muchas veces que me escribieran que si lo quieren hacer, haganlo pero también está grabado, y si me permiten, yo lo voy a compartir con todo el equipo. Eh, pues me parece que las experiencias de ustedes, y lo que están comentando, es eh, espectacular. Porque viene, primero, del respeto, de la, de la buena intención, y, y creo que tienen razón, ciertamente algo le voy a expoliar, eh, es que ya va a surgir la posibilidad de tener más pulsos. Eh, y que, digamos, puedas, digamos, ahí, digamos, no, no, no voy a expoliar todo porque no, no, no, hay, quizás me equivoco en alguna cosa que cuando, digamos, lo definimos después en el equipo, en la práctica, quizás encontremos algo distinto, pero se va a ampliar la posibilidad de dar pulsos dentro de la misma mesa, del mismo abrigo más. Lo demás me lo llevo, Pablo, la verdad que lamento esto de que, digamos, aprobaste y después parecía que estabas desaprobado. Eh, igual que esto del título, que hayas reclamado por tantos medios y no te hayan respondido, eh, la verdad es que no, no es lo que buscamos. Yo estoy seguro, eh, hablando por el equipo, que nadie del equipo tuvo esa intención. Por ahí sí nos pasa a veces que se saturan los sistemas, las cosas por, por el volumen, porque justamente estamos escalando, creciendo y cada nueva capa que vamos es un nuevo desafío tecnológico, técnico y humano. Eh, pero sin embargo, eh, tenemos que atender esto para que no vuelva a ocurrir o que se reduzca en el digamos, lo más pronto posible. Claro, sí, es más, a mí me Fíjate, el caché, me nada. pasa lo mismo, le digo. Sí, totalmente. No, gracias, Pablo, y gracias por toda la dudas que has brindado, y una cosa, un comentario que hiciste que coincido, es los ejercicios, ponen, digamos, es como resolvamos este ejercicio, pero claramente la vida real no es un ejercicio estandarizado, sino que aparece una multiplicidad de, de hechos. De hecho, nosotros mismos estamos viendo acá como... Eh, esto que pasaba recién, ¿no? Como, sí, tengo que medir la cámara. Bueno, pero hay gente que no puede prender la cámara y es porque no tiene señal de internet y quiere estar, y que lo va a castigar, y no. Eh, bueno, entonces justamente siempre pasa eso, ¿no? Que uno piensa en algo y después hay cosas que salen de ese algo. Y es lo que pasa con la tecnología, de hecho. Que uno idea soluciones que después la pone con las personas y las personas a veces toman caminos que no habíamos pensado y entonces tiene que mejorar. Y eso es una cosa también interesante, digamos, a tener en cuenta en esta tecnología que estamos desarrollando, que es no hay ninguna referencia, ni paralelo, ni comparativo en todo el mundo de lo que hacemos. Entonces, estamos, estamos macheteando terreno inexplorado, básicamente. Así que nada, gracias de vuelta por la paciencia. Claro, yo, por eh, ejemplo, eh, la verdad es que me puse a, a buscar biografía de PCI. Eh, y PCI, y, y sinceramente, bueno, pensaba que podía conseguir un poquito más eh, con formato a la salida por pantalla, cosas que en otros lenguajes los podía hacer bien, Java, C, y trataba de buscar tabulaciones, cosas con, para enseñar a los chicos a, a alguna, a algunas cositas más con las que se pueden eh, jugar. Y bueno, no, no lo conseguí, lamentablemente en algunas cosas. Y era dame mañas para hacer mostrado, tabulación, bien ordenadito, todo. Y cuando los chicos iban y veían el código fuente, yo les mostraba, sí, pero para ahí esto no es nada más de escribir. No, no. Ahí lo que estamos haciendo es si tenés X, X, X longitud en la cifra, te muestra este espacio de código para que quede todo alineado. Y los tipos decían ah, para, le dije, chicos, esto es creatividad, esto hay que agarrar, estar con todas las pilas puestas y programar. Eso sí, también hice mucho hincapié en, en los diagramas de flujos. Muchas veces es más fácil aprender a programar haciendo los diagramas de flujos de los algoritmos para eh, controlar con las pruebas de escritorio que realmente estemos llevando a, a soluciones. También otra cosa que, que te expliqué y enseñé a los chicos. Así que bueno, muchas gracias chicos. A vos, Pablo. Muchas, muchas gracias. Y aprovechando la de segunda las... parte. Sí, estamos todos en eso. Realmente, nada, eh, disculpen. Toda demora que haya para nosotros es pain, dolor, digamos. Una cosa que quería comentar, y es que María Laura, Genero hizo un comentario respecto a la retroalimentación económica. De vuelta, eso es un spoiler. Esto va a tardar un rato más. Es bastante complejo desarrollar esto que les voy a contar pero estamos en eso, es parte de lo que debería empezar a despegarse este año, probablemente hacia mitad del año, es que justamente va a haber un reconocimiento económico a los aportes de las personas. Mientras más grande sea el gap de contenido, o sea, digamos, eh, si alguien se ha recibido y sigue siendo parte de la comunidad, los pulsos que reciba van a tener un valor más alto que quien está dentro del curso, eh, pero con un contenido más avanzado, y va a ser más alto ese que el que está en el mismo contenido, y va a ser más alto ese que el que está dentro de la mesa. O sea, justamente eh, va a existir eso, va a ser un proceso largo, porque, digamos, hay que. Cuando uno habla de dinero, eh, las leyes son difíciles en muchos aspectos. Entonces, estamos, se lo estamos trabajando, lo vamos a resolver, va a pasar. Eh, pero ahí sí que tengan paciencia, porque es bastante complejo esa fecha, que entendemos que, que tiene que, que estar. Eh, sí, como decía, yo, era tan platita. Eh, la idea es justamente de que quienes cooperan mucho y son muy reconocidos por la red, eh, se puedan pagar recursos con eso y que de hecho quienes se reciben tengan medio de vida con eso. Pero bueno, ver venir eh, realmente sepan que es algo muy innovador y que va a requerir de mucha, mucha fineza en ese proceso. Así que nada, gracias. Eh, Rodri, vamos cerrando, voy a dar la palabra a Rodri y a Tami, ya después vamos sí. a cerrar porque... Voy a, voy a intentar ser bien breve Nacho, eh, quiero darle este aporte que de, de todo lo que hablamos, traté de tomar nota. El tema de la conectividad es una restricción altísima en Argentina, por lo que veo, eh, y de hecho me toca que a veces que me tengo que conectar por datos móviles, y al tener que cursar tres horas diarias, consume un ancho de banda que es altísimo. Entonces te obliga muchas veces a pagar cámaras, no solo la mía, sino todas. Eh, sí. Eso, lógicamente, no es responsabilidad de, y tampoco no veo en el corto plazo que se pueda solucionar a nivel nacional. Eh, estaría bueno, y aprovecho Nacho también por, por las conexiones que tenés, de hacer un, una junta, o sea, de inversiones, para ver si te puede sacar un Netflix de acceso a internet global, porque si no dependemos de tres o cuatro empresas en Argentina que definen toda la cancha, y la verdad es que esto excluye a millones, millones de estudiantes que no pueden directamente estudiar, es, el, es el gran, no, vamos a la escuela a desayunar 2.0, es así, sí, sí. literal, a me resuelve la estricta. Totalmente, Rodri, te tengo una excelentísima noticia que posiblemente muchos conozcan, pero eso está no lejano a que sea resuelto de manera integral en cualquier parte del mundo, porque hay una empresa llamada ah. más tarde, eh, básicamente que da internet de manera satelital, a un costo que todavía no es muy bajo, que son 100 dólares claro. por mes, pero digamos, está cercano a los 300, 500 megas, o sea que podrían compartirse ese costo. Claro. Eh, y en cualquier punto del mundo se puede conectar a Rusia. O sea, ya no, no depende de nada. Eh, y de hecho ya empezó a desplegarse en de cierta forma. Por ejemplo, fue de gran ayuda o está siendo de gran ayuda en, en la guerra con Ucrania, de Ucrania-Rusia. Claro, claro. Eh, en donde se posibilitó para que la gente, digamos, dentro del campo de batalla pudiese comunicarse. Eh, pero bueno, lo, lo cierto es que ese es un problema enorme. Eh, es un problema sí, sí. difícil de resolver porque, por ejemplo, hoy el Internet del Mundo quienes no lo sepan, y esto puede ser sorprendente, va por cable. O sea, está cableado claro. el mundo. Hay cables por abajo claro. del mar que llevan fibras claro. ópticas que conectan el mundo y de hecho pongan internet cableado de internet mundial y lo que van a ver es que Argentina, así como está lejos gráficamente, tiene pocos cables que le llegan. Claro. Eh, claro. Entonces ya ni, ni siquiera tiene que ver con la intención de la Telco o de la empresa de Telecomunicaciones o de un gobierno, sino de que hay un desabastecimiento natural, o digamos, un ancho banda menor en esta zona del sí, mundo. Sí, sí. Eh, pero futuro. bueno, Sterling junto con Elon Musk, que están viendo el futuro Sí, sí, lo eh, conozco, lo, lo conozco el proyecto y, y fue el impulsor de, de este tipo de proyectos Que para mí van a ser totalmente disruptivos Total, porque para mí Empieza así, hecho, pero que, después ya marca la cancha Sí, 100%, de hecho les cuento, en un caso que conozco acá en Mendoza En donde hay muy mala conectividad, entonces el gobierno dijo Vamos a hacer mejor conectividad, entonces le dije Bueno, no voy a hacer subterráneo porque es muy costoso, lo voy a hacer por los postes pero los postes son de un privado, y ese privado claro. no quería hacerlo gratis, que le pagaran una plata que el gobierno no podía. Entonces entró en una claro. disputa que, que llevó años. Y bueno, yo tuve la suerte en ese momento de poder estar en honor y mi consejo fue, de, mira, yo la verdad es que no hablaría más con los postes, iría a, a buscar a más y le diría de que use a Mendoza como ejemplo, modelo mundial. Igual. Igual. y igual. Y que después de eso, la persona que de los postes, como no lo va a poder usar para otra cosa, va a tener muchas ganas de darlos. Y, es así. Y Incluso, bueno, eh, bueno. Yo, te, el último datito, no me quiero extender, eh, se puede contemplar, quizá eso es fácil de implementar y rápido, de toda la plataforma, la, la interfaz de que el mismo alumno tilde cuando se inscribe, tengo poca conectividad por un tema económico, por el, por el problema que tengo. Bueno, Entonces, soy... la, la plataforma se ajusta, se ajusta a esta conectividad muy... ¿Es reducida? Ese dato ya está. Fíjate que lo tenías abajo. Ah, listo. Ah, bueno. Espectacular. O sea, todavía no lo podemos usar de Zoom, pero ese dato ya existe. Fíjate abajo a la izquierda que tenés la barrita como de calidad de internet. O sea, ah, la ah, Zoom sabe no cuál es tu internet, agua. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y no, Y no, sí. y después comprimir si se puede las guías y las imágenes incrustadas y los gráficos. Quizás eso ayuda más también a la descarga, ¿no? No son pesadas, pero ayuda quizá cuando se disponen uh -huh. de pocos megas al mes o gigas al mes. No tenemos, eso lo saben quizás los compañeros de, de Argentina todos los competidores que hay de datos móviles, te dan gigas gratis de YouTube y TikTok, pero no te dan de Skype. Que Skype lo necesitas fundamentalmente para estudiar, y no lo tenés. Entonces, mm. hay que activar, no solo a nivel gubernamental, de decir, más que TikTok, necesitamos Skype. Porque si uno no se puede cursar hoy, la mayoría de la educación digital necesitas Skype o Meet. Y no tenés gigas libres, pero tenés en Spotify. <ríe> Totalmente. <ríe> Pero sí. bueno, ese es el aporte rápido que podía hacer Creo que les va a servir un montón Y también agarro algo que dijo una chica Recién comentó en el chat El super pulso, si alguien hizo un aporte Que Venga, sirvió a vez sí. Fenomenal, un super pulso como una estrella Como decía, mirá, lo que hizo este flaco O no, esta no, compañera, no. sirvió un montón Venga, encantó, me eh, pareció oro Ese aporte, realmente, nada No lo demás, pero, pero gracias Rodrigo Lo anoté y le adelantó una compañera y lo puso Que lo comparó con Tinder, es así, Tinder dio el so, primer claro. paso pero, pero bueno, ese es el, el aporte que quería hacer, así que no, no tomo más tiempo. Así que aprovechemos. Bueno. Gracias. A bueno, gracias. ¿Tami? A ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué va? tal, Tami? Muy bien, gracias. Soy de Argentina, venezolana para Argentina. Eh, Qué compromiso eh, ser la última o la que cierra esta parte, así que está bueno. Me alegra que haya sido así porque... Solo tengo cosas positivas para decir de ella. conocí la plataforma gracias a una oportunidad que me dio Argentina Programa 4.0, acabo de culminar satisfactoriamente el primer módulo de introducción eh, acuática y nada, de verdad que fascinada con esta metodología colaborativa, eh, obviamente la parte de expresión y de comunicarme con los grupos nunca ha sido una limitación para mí, pero sin duda que estos 17 encuentros lo potenciaron en gran medida y positivamente. Eh, cuento con mucha, con mucha emoción que tenía un compañero que siempre estuvo con cámara apagada y luego como que hicimos una conexión adicional al curso y yo le dije yo voy a lograr que tú antes que termines de cursar, enciendas la cámara y hables en público. Y así fue, y así fue. Su opinión o su feedback el último día de cursada lo hizo con la cámara encendida en una sala general con más de 600 personas conectadas. Entonces, no hay que despreciar si bien siempre se, se puede mejorar, y en este mundo de la tecnología lo podemos confirmar, eh, hay que valorar un montón lo enriquecedor que resulta ser parte de un equipo de personas que están en el, de tus pares. Porque obviamente no es lo mismo alzar la mano y preguntarle a un profesor a cuando te sientes que hay alguien a tu lado con la misma intención que tú, también con la misma intención de aprender, lo positivo y lo más potente que te consigues dentro de la plataforma de ella, de personas que tienen diferentes niveles, es decir, hay gente que ya conoce programación, hay gente que nunca en su vida, hay gente que tiene educación y se está copando con esto, entonces si, siempre tiene la oportunidad de sumar de alguien y de, y de absorber de alguien, sea la expresión corporal, la importancia y, y, y método de una vez la parte de la, de la cámara, es la importante de poder crear una conexión de capaz reír en, en algún momento del día o, o algo, eso hace que, que humanicemos un poco más este contacto y al tiempo hace más jocoso el aprendizaje, es más fácil fijar conocimiento cuando charlamos entre amigos, cuando te tienes que sentar a estudiar tú sola, a tratar de comprender y todo ese montón de cosas. Entonces, bueno, yo ansiosa de, de, de la segunda parte, fui portadora de 32 pulsos durante toda mi, mi, la, mi, mi preparación y sigo emocionada con, con seguir formando parte de la comunidad. Usted, que hay muchas cosas por mejorar, pero lo que más me satisface es que, este, que están en pro de eso y que bueno que se abran este tipo de despacio, de porque uno se siente escuchado y posiblemente ustedes también escuchan una, una parte que no habían considerado y está bueno que uno le dé ese pipa de, mira, che, yo me siento espectacular. Entonces, Entonces nada, agradecerles por esta, eh, por esta iniciativa. Eh, no pude haber eh, llegado a un lugar mejor para estudiar o para abrirme puertas en este mundo IT. Eh, y espero que continuamos creciendo. Eh, somos una comunidad grandísima y la verdad es que no, no tengo más nada que decir, sino cosas positivas. Y, y nada, muchísimas gracias y un abrazo. Bueno, gracias totales, Tami. La verdad es que impresionante el cierre que has hecho, me has dejado sin palabras. Creo que, creo que hay que cerrar con tus palabras directamente. Así que nada, yo aprovecho para agradecerte, Tami, agradecerle a todos quienes han venido. Eh, ojalá que este sea el primer encuentro de muchos y que, que podamos construir juntos este sueño. Eh, que sepan que de nuestro lado estamos a disposición completa de escuchar, mejorar, crecer y aprender, eh, que realmente somos un equipo muy motivado por, por mejorar a las personas, mejorar la vida y darle oportunidades a todos, así que vamos a por ellos todos juntos, que ese es el concepto central, así que nada, gracias totales, y nos vemos pronto. Chao chicos, nos vemos. Gracias. Chau. Un saludo, gracias. Muchas gracias, Muchas gracias. Nos vemos. Hasta gracias. Muchas gracias por todo Grande, Nacho, por todo lo que nos diste, así que muchas gracias por tu aporte, por tu historia. Felicitaciones. Bueno, gracias, Fernando. Espectacular. Gracias, gracias a todos, realmente a todos. Que estén bien. Gracias. Adiós. Igualmente. Adiós. Gracias, hasta luego. Cuídense a todos. Gracias, gracias. Gracias, Nato. Gracias. De hermosa la charla. Gracias a ustedes. Que sea, Saludos, a Un beso enorme. Saludos. Adiós. Chao, gracias por la charla. Adiós, Jeremías. Nos vemos. Chao, chao. Después hay que ¿Cómo ver cómo se, se viene a publicar ese espacio que ni yo sabía que iba a tener. Bueno. Total, nos ha inspirado ahí, Jerez. Bueno, muchas ahí, gracias. Pues... Adiós, bueno, adiós. Que te estén muy bien. Adiós, ahí, ahí voy, a, voy a apagar de la vida más. Estén bien. Chao.